Muy buenas tardes, bienvenida gente linda, bienvenidos a Mix Internacional segunda edición. Mi nombre es Cari Villa y tengo el honor, el lujo de presentarlo a él, a mi compañero de la segunda edición de Mix Internacional, de Pinamar para el mundo, de Pinamar para Colombia, de Colombia para el mundo de Colombia, claro, mi compañero. Es estaba Xavi Herrera, a quien le damos la bienvenida a Radio Mixola. Xavi, ¿cómo va? Hola, Cari, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy complacido y feliz porque es nuestra segunda emisión, segundo programa de Mix Internacional, acompañado de una gran persona como lo, como lo sos vos, y feliz porque tenemos hoy una nómina, diríamos nosotros, en el conferencismo de lujo. Unos invitados muy importantes. Me encanta, porque vos haces una producción espectacular, ¿eh? Realmente conseguís conferencistas de todo el mundo que para que se escuchen acá en la radio. Así que te felicito por la producción. Muchas gracias. Bueno, Sabi, ¿qué tenemos para hoy? Contame. Bueno, tenemos hoy, primero, eh, una entrevista. Tenemos dos mujeres que han logrado impactar la vida de las personas. Muy bonitas las actividades que ellas desarrollan y lo que nos van a contar. Una viene de España, la otra es de Argentina. Y quiero presentar, si me lo permites, a, la, a nuestra invitada que viene de, desde España. Una persona muy importante. Por favor, adelante. El micrófono está usado. Gracias. Bueno, les quiero hablar de ella. Ella es española, es coach, certificada por Asesco y CF. Y la Universidad Juan Carlos de Madrid es formadora y conferencista. Se dedica a distintas áreas de la empresa, la formación, el asesoramiento empresarial. Desarrolla la gestión emocional con la intención de desarrollar al máximo el talento de las mujeres. Por eso es que es tan importante y la decidimos eh, invitar hoy. Lleva a las mujeres a conseguir los retos personales y profesionales que aportan equilibrio a su vida. Se especializa en acompañarlas como mentora. Eh, busca... Obtener de ellas las habilidades necesarias para conseguir sus objetivos personales y profesionales, viviendo la vida que desean, trabaja con ellas, logra que confíen en sí mismas y descubran que la solución está en su interior, con la intención de que tomen conciencia y desarrollen su poder emocional y la mentalidad de abundancia, cosa que necesitan para obtener el éxito. Quiero presentarles esta tarde entonces a Maite Carrasco, que viene desde España. Maite, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Xavi, buenas tardes, Cari. Muchísimas gracias oh, por esta invitación. Bueno, realmente es un honor tenerte acá en Radio Mix, la verdad para mí es un placer. Gracias por venir, viajaste un montón, desde de España a Argentina y a Colombia, hiciste sí. escalas. Hoy he hecho un viajecito cuántico super, súper chulo espectacular. La verdad que es un honor tenerte acá, como yo le decía a Sabi, mujeres que impactan, que dejan huellas o andar y eso es maravilloso. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros y, y poder hablar a, a vuestra comunidad argentina y colombiana. Y bueno, os lo comentaba hace, hace unos minutitos que son comunidades hacia las que yo siento muchísima pasión y muchísimo amor y, y me encanta estar con vosotros. Muchas gracias. Agradecerte mucho, Maite, porque entendemos lo que es el cambio de horario, ¿no? En este momento para ti viene siendo como la madrugada ya más o menos, ¿cierto? Sí, aquí son las 12.05 de la madrugada, pero bueno, yo sabía que hoy estaba aquí con vosotros, he estado conectada y yo encantada, encantada. Para mí los horarios, sabes que siempre me adapto, me gusta adaptarme y creo que esto también, bueno, pues es una forma de unirnos, ¿no? Creo que no hay distancia, mi no horarios y que todo es perfecto. Muchas gracias, excelente. Bueno, entonces, eh, ¿Cómo comenzamos. Su uso. Sí, La primera pregunta, te doy el honor de tu invitada especial. Bueno, eh, Maite, nos gustaría mucho saber cómo ha sido tu trabajo con las mujeres para llegar a potencializar sus, eh, todos sus talentos. Es uno de los principales aspectos que has podido desarrollar, si lo tengo bien entendido, para que nos cuentes. Pues mira, eh, yo realmente acompaño a mujeres emprendedoras y empresarias. Para que, para que puedan potencializar todos sus talentos empezando desde el interior. O sea, eh, yo comencé acompañando a mujeres como asesora de empresas, en, en viveros de empresas, en, en una federación de, de Castilla-La Mancha, y, y, y me daba cuenta de que esos proyectos empresariales estaban muy bien, pero que algunas mujeres al final no conseguían ese éxito que estaban buscando. ¿no? Era como, eh, tenían mucho, se inflaban mucho, pero de repente caían. Y, y yo pensaba siempre, aquí falta algo, aquí está faltando algo. Y lo que faltaba era, era cohesionar, era cohesionar ese negocio con su interior. Y, y eso es lo que a mí me gusta hacer, acompañar a las mujeres para que se potencien desde su alma, desde su interior y desde su corazón. Y desde ahí puedan alinearse con su negocio. Eso ya vendrá después. Pero en primer lugar vamos a, a reconocer todos esos, esos valores y esas fortalezas que tenemos. Eh, a las que a veces las mujeres como que nos apartamos un poquito, ¿no? Porque no estamos acostumbradas y nos sentimos merecedoras de valorarnos y de reconocer todo ese potencial y esa, ese valor que hay dentro de nosotras. Esto de, muy lindo lo que traes, ¿no? De reconocer ese potencial. Hay muchas mujeres hoy en día que, eh, hay muchas ONG que trabajan sobre la violencia de género, empoderar a las mujeres, y a veces nos preguntamos cómo puede ser que vuelven a rescindir, a decir, a tener parejas eh, violentas por no valorizarse en el momento adecuado, ¿no? ¿Qué pensás sí. al respecto? Para mí es todo cuestión de vibración, eh, Cari. Creo que, que atraemos lo que somos o desde donde somos. Por lo tanto, si, si nuestra frecuencia está en no me valoro, no me acepto, no me reconozco, lo que estoy atrayendo son personas justo que ni me aceptan, ni me valoran, ni me reconocen. Eso por un lado. Y por otro lado, a nivel de ancestros, tenemos que ver qué es lo que ha sucedido en anteriores eh, etapas de nuestro clan, ¿no? Porque es muy probable que ellos también, o ellas, hayan, sentido esa, hayan atravesado esa situación y esa experiencia. Realmente yo creo que venimos a, a vivir experiencias y aprender de ellas, por muy dolorosas que nos parezcan. Y si no aprendemos, la vida al universo de Dios, llámalo como quieras, ya se encargará de volverte a poner una situación igual para que tú aprendas de esa situación. Esto a veces es complicado para algunas personas de entender, de decir, ¿y por qué Dios el universo o yo misma, mi alma, quiere que yo viva esta, esta situación? Pues para que aprendas, para que aprendas a valorarte y para que una vez que ya estés colocada a nivel interior con esa firmeza y con esa voluntad interior, estoy muy segura de que no vas a atraer a, esa, a esas personas porque si tú las atraes, vas a tener esa autoridad, y esa confianza en ti para decir, tú ya no eres la persona con la que yo quiero estar. Por eso es tan importante hacer ese trabajo, ese trabajo personal. Qué bueno. Maravilloso. Dentro de lo que has trabajado con estas mujeres, cuéntame, ¿son eh, cabeza de familia? ¿Son personas que están comenzando a desarrollar su carrera profesional? ¿Cómo logras que ellas lleguen a confiar en sí mismas y puedan obtener éxito? Pues mira, hacemos un trabajo, como te comento, desde trabajamos ancestros, empezamos por ahí, para ver qué es lo que ha pasado dentro de nuestro clan, hacemos un trabajo a nivel de infancia, revisando esas heridas emocionales que nos hemos creado desde que, somos, desde que estamos incluso en la tripita de mamás, hasta los siete años, y a partir de ahí hacemos un proceso de sanación, una vez que reconocemos esas heridas y las máscaras que nos hemos creado para protegernos, como por ejemplo... Eh, el no querer que nos abandonen, el no querer que nos humillen, el no buscar que, que nos avergüencen ¿no? y justo lo que estamos haciendo es eh, por frecuencia vibrar en lo mismo y obtener lo mismo, una vez que nos hemos dado cuenta de esas máscaras las sanamos y ya nos vamos a hacer un trabajo eh, interior muy potente también con toda la parte que tiene que ver con la energía masculina y femenina, esos roles que para mí tienen que estar en equilibrio eh, y con lo que tiene que ver ya con diseño de negocio. Yo quería preguntarte, porque claro, veo detrás tuyo mariposas y este proceso de transformación ¿no? que tienen las mariposas hasta que vuelan. Contame un poquito este paso a paso de transformación de las mujeres en las cuales vos acompañás. Mira, la mariposa para mí es, es muy simbólico, ¿no? aunque realmente eh, la simbología sobre todo la tiene la libélula, que es, que es un elemento dentro de mi logo. Pero esto es un biombo que, bueno, es un regalo de, de, de mis amigas y siempre está dentro de, de mi trabajo, ¿no? Porque eh, para mí la amistad es un valor muy importante y siempre le quiero tener aquí presente para, para que no se me vayan las, no se me olviden nunca mis raíces. Eh, te comento, mira, nosotros hacemos un, un trabajo muy potente a, a nivel interior para, para reconocer esa transformación y con lo que me encuentro con las mujeres es esa falta de merecimiento, por un lado. Y por otro lado somos personas que, que tenemos ese, ese rol de crear ese rol de criar, ese rol de educar. ¿Qué sucede? Pues eh, que a la hora de diseñar negocios, sí que tenemos esa capacidad asociada y asimilada de crear negocios, de crear proyectos eso está fenomenal, pero nos falta otra parte que es la de recibir y ahí ya esa parte se nos ha olvidado un poquito. ¿Por qué? Pues porque la hemos ido tapando con el tiempo y pensamos que el recibir no es para nosotras. Por lo tanto, si yo estoy gestionando un negocio y sí que creo negocios, sí que creo proyectos, sí que creo servicios, ahora tengo un conflicto a la hora de recibir, me estoy encontrando con un conflicto a la hora de permitirme recibir clientas o clientes y a la hora de abrirme a recibir a la abundancia, al dinero, a la prosperidad, a la riqueza. Por lo tanto, hacemos también un trabajo que tiene que ver con nuestro comportamiento, nuestro rol con el dinero, nuestro rol con la abundancia y nuestro rol con la riqueza. Genial. Ok. Hablamos ahorita del tema de, de la abundancia. Es un, es un punto muy muy importante. Nos gustaría saber que nos contaras cómo desarrollas esas actividades para que se logre tener lo que llamamos un poder emocional, y que ellas logren captar y tener una mentalidad en abundancia. Has dado, has dado en el clavo, Xavi. Eh, poder emocional. El poder emocional es fundamental a la, de, a la hora de manifestar. Y cuando hablo de manifestación, aunque es un término que, que estaba muy escuchado últimamente, pero siempre me gusta bajar un poquito la manifestación es nada más que conseguir lo que tú deseas. Conseguir eso que estamos llamando realidad. Bien, la, el poder emocional, es decir, las emociones tienen... Eh, tienen son como un pilar muy importante a la hora de manifestar, ¿por qué? Porque por un lado tenemos esos pensamientos que, que tenemos todo el mundo, ese diálogo interior, esos sueños ¿no? que comienzan por, por ese pensamiento, eh, y ese pensamiento tiene una vibración, pero ahora hay otra parte que tiene que ver con la parte de imantar, la parte magnética que es la parte que atrae a ese sueño, esos sueños, esas realidades, que realmente es donde están las emociones. De manera que si tú tienes un sueño, un deseo o una fijación de objetivos, que plasmamos por escrito. A mí me encanta escribir por escrito nuestros objetivos. Imagínate, este mes quiero facturar 40.000 euros o 40.000 pesos o 400.000 pesos. Ok, eso está aquí en mi sueño, en mi mundo imaginario. Vale, pero si a nivel de emoción yo tengo miedo, tengo frustración, ¿en qué estoy vibrando? Estoy vibrando en ese miedo y eso es lo que yo voy a traer. Por eso es tan importante que aprendamos a gestionar nuestras emociones, no controlarlas, porque... Todos tenemos miedos, todos tenemos culpa, todos tenemos rabia, todos, todos, todos. Incluso yo, que yo soy experta en inteligencia emocional y estoy todos los días trabajando con las emociones, ¿no? Pero sí que es importante que gestionarlas. Y el, el, la gestión de las emociones tiene tres pasos. Reconocer la emoción, aceptarla y canalizarla. Es decir, reconocer la emoción, algo que muchas mujeres tampoco estamos acostumbradas. ¿eh? La famosa pregunta de, ¿estás enfadada, cariño? No, yo no. Y tenemos un careto hasta el suelo. O eh, ¿Estás asustada? No, yo no, y estamos asustadísimas, no, no, no estamos acostumbradas a expresar nuestras emociones, ¿por qué? Porque pensamos, nos han educado desde chiquititas que para ser una niña buena hay que estar calladita, para ser una niña buena hay que ser prudente, para ser una niña buena no hay que expresar eh, lo que piensa, etcétera, etcétera, etcétera. dependiendo del entorno familiar donde nos hayamos, donde nos hayamos educado y cuál es eh, la simbología que nos, que, nos, eh, que nos invocan nuestros padres. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es eh, aprender a reconocer la emoción en la que estamos y reconocerla y decir, sí, estoy, estoy con miedo. ¿Para qué? Para aprender a salir de ese miedo y que ese miedo no se apodere de mí. Porque hasta que yo no ponga nombre a esa emoción eh, y a esa emoción que me provoca la situación, la experiencia por la que estoy atravesando, me voy a quedar en esa emoción, voy a quedarme a vivir en esa emoción y la emoción me va a secuestrar. Y ahí es donde viene el problema. Cuando me secuestra el miedo, cuando me secuestra la culpa, estoy vibrando en esa emoción y estoy atrayendo justo eso que me da miedo, justo eso de lo que me siento culpable y no hay sanación, no hay transformación, me quedo paralizada y por eso muchas veces los proyectos se quedan ahí, anclados. ¿Por qué? Porque me, me asusta, me, estoy en miedo, cuando estoy en miedo me bloqueo y ese miedo me lleva a... Irme hacia otro lado y decir, yo esto no lo quiero ver porque me ajusta tanto que no quiero eh, enfrentarme porque para mí es una lucha a ello. No para mí como Maite, sino para la persona que está en miedo. Por lo tanto, me giro y me voy a mirar a otra historia que es mi zona de confort. Esto que no me da miedo es a donde me voy a mantener. Y por otro lado, o me, o me giro o me bloqueo y me paralizo. De manera que cualquiera de las dos opciones que yo tomo cuando estoy en ese miedo que me secuestra, no es saludable para mí. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer, me da miedo esta situación, bien. Vamos a ver si este miedo es real o es infundado. Y una vez que lo he, lo he reconocido, tomo esas decisiones que me van a ayudar a vibrar en otro lugar. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos que aprender a vibrar en emociones que sean poderosas, que sean potentes. Emociones como la alegría, la ilusión, el agradecimiento, que es una emoción que está súper arriba y que además está muy en paralelo con el dinero, con la abundancia, con el disfrute. Porque el dinero... Aunque mucha gente no lo piense, tiene una vibración muy similar a la del de agradecimiento, a la del placer. Eh, por eso cuando hacemos ahí un trabajo con nuestros ancestros, eh, siempre les enseño el paralelismo que hay entre el placer, el disfrute y el dinero. Y ahí es donde tenemos también muchos trabas a nivel de clan, a nivel de ancestros que están sin sanar y que tenemos que sanar y solventar. Escucho hablar del miedo y yo digo, el miedo es tan miedoso que siempre trae la culpa para que lo acompañe. ¿Es así? Ah, sí, la, <risa> claro, y según, y según vamos quedándonos en estas emociones de baja vibración, yo siempre digo que las emociones son como un termostato, ¿no? Tenemos las que están en el equilibrio, que están bien, eh, y luego vamos bajando en el miedo, la rabia, la ira, la culpa, y la última está la vergüenza. Es decir, una vez que hemos ido bajando de escala, ya nos quedamos en la vergüenza. Y cuando estamos en la vergüenza... ¿Y vergüenza porque Bueno, pues vergüenza por no haber conseguido los resultados que yo esperaba, por no haber conseguido los resultados que se esperaba de mí como empresaria. Y esto me sucede muchísimo, ¿no? A mí me ha sucedido muchas veces. El no reconocer la situación en la que estaba el no querer reconocer incluso a mi familia pues no me están yendo las cosas como como en principio yo esperaba o vosotros esperabais de mí no o yo pensaba que ellos esperaban de mí que eso todavía es, es peor por lo tanto por lo tanto que estamos haciendo atraer más aquellas situaciones que nos hacen estar en vergüenza y ahí estamos en esa rueda no que siempre digo que entramos como en la ruedecita esta de los hámster y entramos ahí corriendo la vergüenza y de ahí nos salimos ¿por qué? porque cogemos esa inercia entonces qué hay que hacer parar Parar y decir, a ver, voy a observar, estoy en vergüenza, ¿qué es lo que realmente me proporciona vergüenza? El no facturar, el no tener clientes, ¿de qué me estoy avergonzando? ¿no? O sea, cuando sales de ahí, lo ves desde otro lugar. ¿Y qué tengo que hacer? Parar y entrar en otra rueda, que sea la rueda mágica, que llamo yo, de entrar a subir la vibración poquito a poco, porque yo no puedo, subir una rueda, no puedo cambiar la rueda de la vergüenza al agradecimiento de la noche a la mañana, es muy complicado, no quiero decir el mantenerme. ¿Y qué tengo que hacer? Pues mantenerme en esa rueda a través de la constancia... Y eh, la, la toma de, en marcha, la, la, la puesta en marcha de hábitos, ¿no? el crear hábitos, pues eh, por eso para mí también es, es tan importante el generar hábitos que te ayuden a mantenerte en esa vibración elevada de agradecimiento, de, de paz, de calma, como por ejemplo las meditaciones, la música, el ejercicio, que te hacen estar en ese lugar donde tú deseas estar y desde donde te descolocas de una forma menos, menos fácil. Mira que nosotros en la, en la entrevista pasada teníamos un tema bien interesante en el debate. Hablábamos de que quién gerenciaba mejor si los hombres o las mujeres. Y ahí tuvimos un, un, un, un interesante eh, debate y vimos muchos puntos de vista. Si bien el trabajo que tú haces, mentorizando a las mujeres y demás, ¿has tenido algún caso donde haya sido de menos a más... Y esos resultados que hayas obtenido que nos quieras compartir, que sean bien interesantes para nosotros conocerlo. A nivel de alguna clienta. Sí, que haya conseguido resultados. Bueno, te voy a hablar de una clienta. Fíjate que, que vive en Argentina, que tiene una empresa familiar. Es una, la tercera generación ella está ya la tercera generación familiar. Y ella vino a, a, a mi mentoría llevamos vamos Precisamente pues porque veía que tenía conflictos ¿no? y, que no, y tenía conflictos con la visibilidad, otro conflicto que tenemos también generalmente las mujeres. ¿no? Eh, bueno, después de haber estado tres, cuatro meses ya de, de, de mentoría con, conmigo y con sus compañeras, porque es una mentoría grupal, se ha dado cuenta de que la facturación de la empresa ha aumentado, de que su visibilidad está creciendo y de hecho me mandó una fotografía ayer, bueno, esta semana pasada, Diciéndome, mira, eh, con la fotografía que te mando con eh, la elaboración de la nueva página web donde ella aparece, está siendo visible y además está tomando las riendas del negocio de otro lugar. ¿Cómo? Pues expresando lo que opina a su familia, sobre todo a su papá, que es quien está todavía pilotando el negocio. Por lo tanto, con esto te quiero decir que fíjate el cambio que está teniendo, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, de permitirse ser visible y permitirse ocupar ese lugar... Que le corresponde ya no solamente dentro de la familia, sino dentro de ese negocio familiar, teniendo en cuenta que la tercera generación generalmente es donde más conflictos hay. ¿Por qué? Pues porque de la primera a la segunda es como del papá al hijo, va, no se nota tanto, ¿no? Pero cuando ya aparecen los nietos, ahí hay un conflicto mucho mayor y es cuando hay una tendencia a que esas empresas, eh, bueno, pues al final se extingan, ¿no? O tengan más, más, más facilidad para extinguirse, ¿no? Por lo tanto, fíjate la responsabilidad que ella tiene, y además lo conoces, conocedora de esta responsabilidad, lo que hace todavía que, que viviremos más en el miedo, ¿no? De esa responsabilidad que yo tengo, me hace pensar que si cometo un error, estoy haciendo fracasar a toda la familia. Yo quería preguntarte, porque hace un ratito hablabas de ruedas, y hace un ratito también hablabas de objetivos. Y a veces cuando las mujeres o en general se plantean objetivos, siempre eh, hay que tener en cuenta esta rueda de la vida, según vos, porque cuando planificamos, y hablaste de obstáculos también, estos obstáculos que aparecen a veces pueden ser familiares, pueden ser hijos, entonces ¿cómo se arma una planificación exitosa? Mira, justo ayer hablaba también en un programa, en la emisora de, de, de radio con la que colabora aquí en Talavera de la gestión del tiempo. ¿no? Y les decía, es importante que nos hagamos, aparte de la famosa rueda de la vida que, con la que trabajamos muchos coaches, que nos hagamos la rueda de, de, de la gestión del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Pues en dividir en 20, esas 24 horas del día en, en los tiempos que nosotros estamos dedicando a cada área de nuestra vida. ¿Cuánto dedicamos a la familia? ¿Cuánto dedicamos al trabajo? ¿Cuánto dedicamos a nuestra parte personal? Y aquí ya esta parte ya no existe. ¿Por qué? Pues porque las mujeres, sobre todo las que tienen niños y, y las que están casadas o que tienen familia, ¿no? Pues dicen, vale, negocio y familia, no hay más en el mundo mundial. Y yo siempre les digo, ¿y dónde está tu parte? ¿Qué es la parte importante? Porque cuando tú no te dedicas esa una parte para ti, un tiempo del día para ti, realmente estás viviendo en escasez. Eso es vivir en escasez de tiempo. Cuando tú te dices, no tengo tiempo, pues, eh, ni para maquillarme las uñas, no tengo tiempo ni para ir a la peluquería, digo, ¡horror! Esto significa que estás viviendo en escasez total. Y cuando estás viviendo en escasez total de tiempo, para ti, estás viviendo en escasez de amor. Por lo tanto, ¿cómo te van a venir cosas buenas, más cosas buenas? Es imposible. Es imposible que atraigas. ¿Por qué? Porque solamente estás enfocándote en los demás, no en ti misma. ¿Cómo vas a educar tú a tu hijo o a tu hija? Desde ese amor incondicional hacia ti misma Si tú misma no te lo estás dando Ellos están aprendiendo lo mismo de ti A no amarse, a no respetarse Y a dar siempre todo para los demás Pero no darse a sí mismos Por lo tanto aquí la rueda de la abundancia está rompiéndose totalmente Eso por un Ay, lado muy <risas> Y por otro lado el, el, el, el, el acompañar también a tu pareja Para mí la parte de pareja es muy importante Es muy importante porque Pues porque tu pareja necesita también sentir esta presencia por tu parte. Y, y cuando esa parte se rompe eh, y tú le estás dedicando todo tu tiempo a tu negocio, tu pareja piensa que tú le estás siendo infiel a nivel subconsciente. Yo lo explico así, ¿de acuerdo? Eh, tu pareja siente, percibe que, que tú le estás siendo infiel, ¿por qué? Porque estás dedicando ese tiempo a otra parte de tu vida. Es como si fuera otra persona simbólicamente. Por lo tanto, se va a sentir abandonada, se va a sentir frustrada y aunque no te lo diga, subconscientemente lo va a sentir. De manera que es importante equilibrar todas las áreas. ¿Para qué? Para que al final tengamos éxito en nuestra vida y tengamos abundancia. Para mí la abundancia no es solamente dinero. El dinero es un resultado de cómo estoy en equilibrio, eh, equilibrada con el resto de, de áreas y desde dónde estoy dando en mi negocio y desde dónde estoy viviendo mi negocio. Pero la abundancia es muchísimo más. Es Disfrutar de tus tiempos para ti, para leer un libro, para pasear, para hacer ejercicio, para lo que quieras, para estar con tus amigas y disfrutar de tu familia, de tu pareja y, por supuesto, de tus clientes. Pero si tú estás a, a, agotada, estás extasiada porque solamente te dedicas a hacer en tu trabajo, ¿cómo vas a disfrutar del de dinero que te viene, de los ingresos que te vienen o incluso de esos clientes que te están viniendo? No estás disfrutando con ellos. Y vuelves otra vez a esa rueda de las emociones en las que estás en vibración bajita. Y más de lo mismo, seguimos atrayendo, por lo tanto, otra vez, eh, resultados con vibración bajita. Por eso es importante, que la rueda sea rueda y que no quede chueca. Sí, que no esté pinchada. <risa> Me encanta. Bueno, ¿sabes? ya estamos al final de esta entrevista. Eh, te dejo la última pregunta para vos, esa pregunta de oro que vos siempre soles hacer. ¿vale? <risa> Pues sí, lamentablemente el tiempo se nos pasa muy rápido, así siempre pasa cuando las conversaciones están en lo mejor, se nos acaba el tiempo. Maite, muchas gracias por tu tiempo y quisiera que nos eh, transmitieras, que les dieras un mensaje a las mujeres aquí en América de cómo pueden ellas potencializarse, cómo pueden ellas ganar confianza y desarrollarse al máximo ganando lo que nosotros llamamos éxito. En primer lugar, empezar empezando a amarse. Esta parte es importante tengo que empezar a amarme. Y dando, dándonos cuenta de que todo, toda nuestra vida comenzó por el amor, es decir, por esa unión entre mamá y papá. Por lo tanto, tenemos que honrar esa unión. Y para honrar a esa unión y a ese amor con el que yo nací, tengo que empezar a amarme a mí. ¿Por qué? Porque yo soy la que tiene la capacidad de crear todo lo que deseo en mi vida. Si yo no me amo, lo que voy a hacer es no permitirme crear ese éxito y esa riqueza. Por lo tanto, en principio toma conciencia de que tú eres la responsable de lo que te está sucediendo y que tú tienes la capacidad de crear todo lo que desees en tu vida. Igual que estás teniendo la capacidad de crear aquello que no quieres, tienes también la capacidad de crear todo lo que deseas, porque todo es posible, todo, absolutamente todo. Todo está en nuestra mente y todo lo que hay en nuestra mente es algo que ya está creado y que se puede conseguir. De manera que ahí es donde tiene que estar el primer paso, en elegir ser... La creadora de tu vida, la diosa de tu, de tu vida y tomar acción con respecto a eso. Muchísimas gracias. La verdad que un gusto tenerte acá en Radio Mix, un gusto tenerte en Colombia, en Argentina, que hayas podido llegar acá a América con tus palabras. Y a todas las personas que te escuchan a través de esto, ¿no?, que tiene la tecnología de online, como decimos, para el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, gracias a Argentina y a Colombia. Un abrazo muy grande para, para todos los que estéis en, en esos maravillosos países. Os deseo muchísimo éxito y muchísimo amor. Muchas gracias. gracias. Gracias por tu tiempo, por tu atención. Como siempre, muy agradable tenerte aquí en nuestro espacio para nuestro programa Mix Internacional. Fuiste una ponente de lujo, gracias de verdad. Gracias Seguiremos a ti. entonces y nos encontraremos seguramente nuevamente. Seguro, seguro. Gracias a ti, Xavi. Vale, muchas gracias. Bueno, Xavi, seguimos acá en Mix Internacional. La verdad, una invitada de lujo. Te felicito. Me encantó escuchar a Maite Perfecto, gracias. Eh, seguimos entonces con eh, Claudia. Así es. Ya le estamos Adiós. dando la bienvenida. Adiós, Maite Estamos en vivo, esto es lo que sucede, estamos tratando de, de llegar a todo el mundo. Y la vamos a presentar a ella, ya está acá en nuestro estudio virtual, ¿sabes? Hola Claudia, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por este encuentro. La verdad, eh, yo quiero presentártela porque es un honor para mí, ella es un personaje de nuestra ciudad, esos personajes que dejan huella a su andar, que hace muchísimo, pero no solo de nuestro Pinamar querido, sino de nuestra República Argentina. Es una maestra de vocación, es secretaria, secretaria de Educación del Partido de Pinamar, abanderada, solidaria de los argentinos, porque un medio muy importante, que es en nuestro país como Clarín, la eligió, pero fue elegida por la gente, solo la expuso y la gente la votó como una abanderada solidaria. Así que ella es Claudia Gómez Costa, a quien es un honor para mí presentarla y un orgullo tenerla en mi país, en mi ciudad. Muchísimas gracias, me haces sonrojar, Karina. Eh, muchas gracias a mí, yo me siento honrada de que ustedes me hayan permitido eh, expresarme y tener este encuentro tan lindo y, y con tanta gente, ¿no es cierto?, a la que podemos llegar. Eh, recién escuchaba qué maravilla todo lo que estaba sugiriendo Maite realmente para poner en práctica. Y bueno, acá estoy para ustedes. Abby, te la dejo para que le preguntes es, te cuento que es el libro gordo de Petete, siempre digo en otras entrevistas, sabe de todo, de todo, puedes preguntar todo. Qué bueno sí, nosotros y en nuestro programa tenemos en este espacio eh, la filosofía de que te, traemos personajes impactantes ya tuvimos eh, a Maite, una persona muy impactante en España y ahora comenzamos a hablar contigo y nos orientamos ahora hacia el tema del trabajo con las ONGs me contaba, Cari, que tú tienes un proyecto, un programa muy bonito con eh, escuelas, niños de bajos recursos, a los cuales se les está entregando toda la atención en cuanto a tecnología y elementos que los ayudan en su formación. Cuéntanos cómo ha sido ese trabajo tan importante, tan impactante y qué ha sido de ellos, qué se ha podido lograr. Bueno, eh, tengo el honor de presidir una fundación sin fines de lucro, que se llama Aprendiendo Bajo la Cruz del Sur, que la creamos en 2004, estamos cumpliendo 16 años ininterrumpidos de labor. Nosotros nos dedicamos a conectar a internet a escuelas de lo que llamamos la Argentina profunda, o sea, escuelas de muy difícil acceso, que estaban aisladas, no tenían ningún otro medio de comunicación, y están en nuestras montañas, a 3.000, 4.000 metros de altura, en nuestras yungas, que son las selvas de altura, también, en nuestra meseta, en nuestras selvas, en los lugares a donde realmente es muy difícil poder llegar. Bueno, allí nuestra fundación pensó, y primero habló con la gente del lugar, cada vez, a todas las escuelas que conectamos, que ya son 154, tengo el honor de haber ido y haber estado con la comunidad a su lado y trabajando juntos, y eh, en el sentido de que para ellos la comunicación es una necesidad de las que para nosotros a lo mejor no son vitales, pues para ellos sí, porque no tienen otra forma, no tenían hasta no estar conectados a internet, otra forma de comunicarse, eh, con la Argentina y con el mundo, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, con antenas, antenas visat se llaman, o sea, la modalidad es satelital, porque no hay otra forma posible de tecnología que pueda conectarlos a internet, nosotros a veces a lomo de mula, con burros cargueros, con nuestros propios vehículos a veces en lanchas colectivos, porque hay escuelas a las que debimos llegar a través de ríos y sus afluentes. Eh, en alguna ocasión nos prestaron hasta un helicóptero para poder llegar. En fin, como sea que había que hacer, eh, llegamos, llegamos con esas antenas que representaban en cada lugar la esperanza, la esperanza más profunda realmente porque es una esperanza no tecnológica, es una esperanza humana, de desarrollo humano. A partir de ahí sucedieron cosas maravillosas en cada lugar, en cada escuela, no solamente desde lo pedagógico, porque nosotros luego de conectarlos a Internet, trabajamos con los maestros y con toda la comunidad, eh, capacitándolos, ¿no es cierto?, para el buen uso de la tecnología les enseñamos lo básico cuando estamos con ellos presencialmente al momento de la conexión, y luego los acompañamos para que puedan aplicarlo de la mejor forma. Y suceden cosas maravillosas porque somos nosotros los que en realidad luego terminamos aprendiendo tanto de su cultura, de su vida, de todo lo que tienen para decirle al mundo. Nosotros tenemos algo para llevarles, algo que nos creemos que bueno les podemos dar, pero en realidad esto se trata siempre de recibir, porque recibimos a señoras personas que ofrecen el corazón y con la cual seguimos comunicados desde el primer día, yo creo que hasta el último en el que estemos en este mundo, ¿no es cierto? Tal cual. Claudia, yo tengo ganas que vos cuentes ahora al mundo eh, en ese momento en donde se llevó una casa al impenetrable que encuentres este hombre que quedó viudo y todo lo que hizo la Fundación Aprendiendo Bajo la Cruz del Sur. Bueno, cómo no Karina. Karina fue parte importante en nuestra comunidad de este proyecto que tomamos. Ustedes escucharon, nuestra Fundación se dedica a conectar escuelas a internet, pero en uno de los viajes realmente que hicimos para conectar una escuela en una zona llamada El Impenetrable de Monte, monte muy apretado, donde no hay caminos, ¿no es cierto?, para, para llegar, porque cuando llueve eh, todas esas sendas se vuelven prácticamente intransitables. Entonces, eh, ¿qué pasó? Nosotros conocimos ocasionalmente en ese viaje a una familia, eh, una familia que tuvo una enorme desgracia. El papá, la mamá de comunidad huichí, que es una comunidad de pueblos originarios argentinos, eh, estaba la señora embarazada, María se llamaba, y tenía ya 10 hijos. En el parto, esta señora, que lo tuvo, ustedes pensarán dónde. Bueno, saben cómo vivía esa familia, vivía debajo de unos palos, lonas, sin agua potable, sin electricidad y sin comida prácticamente. Ella llegó al parto con un cuadro de inanición de varios días anteriores. Murió en el parto dando a luz a dos gemelas, rodeada de sus diez hijos y su marido, que estaba sin trabajo. Lo poco que atinaron a decirnos fue que realmente ya no tenían dónde estar, no sabían qué iban a hacer, dónde se iban a quedar. Y fue así que nuestra fundación, que no se dedicaba a eso, dijo, dijimos, bueno, somos un grupo de profesionales, amigos, quien fuera también el cura párroco de Pinamar conforme a la fundación, mi esposo, sin el cual no podría hacer todo lo que hago, que es pediatra, Bueno, en fin, dijimos, tenemos que hacer algo. Volvimos a Pinamar y realmente hicimos una campaña que me la llevo en el corazón para toda mi vida, y Cari la tituló justamente Karina, de corazón a corazón, porque así fue. Logramos, logramos, con la ayuda de mucha gente, que nos donaran una casa prefabricada, lista, para ir a construir en poquitos días. Más todo lo que pudimos en alimentos, en elementos para, para los chicos, en fin, bicicletas, ropa medicamentos, comida, que era lo que les faltaba, porque les puedo contar que cuando estuvimos, vimos a ese papá y a esos chicos que traían nada más que una bolsita con una especie de medio kilo de harina, les puedo contar que sería, y que la mezclaron con agua y eso era lo que comían. Eso es lo que comieron en todo el día. Entonces, ante esa necesidad, bueno, llegamos construimos la casa, la casa quedó preciosa para nosotros, una casa prefabricada de madera, pero para ellos realmente fue algo maravilloso. Los chicos comenzaron a ir a la escuela, eh, en ese momento tenían entre 14 y 3 años, los 10 mayores, eh, las gemelas quedaron en manos de una familia que las iba a criar, en una localidad relativamente cercana. Y bueno, el resto de los chicos comenzó a ir a la escuela y en sucesivos viajes en los que fuimos a conectar otras escuelas de la zona internet, los visitamos y, y bueno, tenemos la alegría de que, de que empezaron a escribir, de que ya pudieron realmente eh, desarrollarse como ellos merecían. Gracias, claro. Mira, mira que ese, ese mensaje, ese lema que están utilizando de corazón a corazón realmente es impactante y te llega. Te llega porque eh, involucras un, una cantidad de sentimientos, ¿no? Eso es bien importante. Sí, así es. Eh, y como les decía, que han sucedido cosas maravillosas en cada una de las escuelas, no solamente desde lo pedagógico. Desde lo pedagógico, por ejemplo, en una escuelita llamada Sala Esculia, que es la escuela, ustedes tienen que imaginarse, en una montaña de 4.000 metros helada, donde no hay vegetación, ¿no es cierto?, unos pocos palitos, nada más, eh, donde la escuelita era una escuela que en ese momento llamaba escuela rancho, con paredes de adobe, sin baño, ¿no es cierto?, con un, una letrina, se llama así, eh, lejos de la escuela, con tres paredes de adobe y un agujero en el piso, nada más, eh, sin cocina, sin electricidad. Bueno, entonces a esa escuela que llegamos con internet, por supuesto, con paneles solares para empezar por el principio, este, más la conexión a internet, sucedieron, como les decía, cosas que no nos pudimos imaginar en un comienzo cuando nosotros sabíamos que les iba a venir bien la conexión, pero lo que ellos devolvieron fue tan maravilloso que en ese caso, eh, les puedo contar algo que también nos llenó el alma. Ellos hicieron, mediante internet, la computadora que les llevamos, trabajando con los chicos, investigando, y esto les cuento que fue en el año 2009. Eh, hicieron un diccionario, que por primera vez fue un diccionario eh, que se puso online, este, en lengua quechua y aymara. De las comunidades originarias de esas montañas, ¿no es cierto? En la provincia de Salta, aquí en nuestra querida Argentina. Ese diccionario tuvieron la ilusión de que lo recibiera en 2013, cuando fue ungido Papa Francisco. Y bueno, tuvimos la dicha que Francisco se enterara del tema y me invitara, junto con mi esposo, a llevarle el diccionario hecho por esos chicos en ese lugar tan inhóspito, en ese lugar increíble y en el que siguieron trabajando activamente. Y lo hicimos así, lo dejamos en sus manos, en una audiencia privada nos recibió en Santa Marta. La verdad que fue algo muy fuerte para nosotros, porque cuando le entregamos, que lo tuvimos que imprimir para dárselo, ¿no es cierto? Pero el trabajo de los chicos había sido a través de Internet. Cuando le dimos y vimos que el Papa ojeaba las hojas de ese diccionario, en el diccionario había vocablos, ¿no es cierto? Quechua, aimaras traducidos al español. Entonces, él lo ojeaba y realmente lo que notamos es que apreciaba, que valoraba de una manera tan grande que, bueno, nos hizo llorar profusamente en esa entrevista a mi esposo y a mí tuvo un gesto que yo recuerdo siempre, que fue el que casi se arrodilló y se sentó en una silla a mi lado, porque yo solo puedo estar sentada, no me puedo parar, entonces él es como que se puso al nivel donde yo estaba, realmente algo muy conmovedor, me tomó la mano, la de mi esposo, y nos dijo, sigan. No dejen, porque lo que ustedes hacen dignifica a la persona humana. No bajen los brazos. Se lo prometimos en aquel 2013, esto fue el 5 de abril de 2013. Hacía muy poquito que él había sido elegido papa. Y bueno, continuamos ese camino tratando de honrar esa promesa con nuevas escuelas, nuevas experiencias, eh, nuevo tratar de estar de corazón a corazón, dando más allá de, como les decía, el recurso tecnológico, sino profundamente eh, convencidos de que esto hace al desarrollo de la persona. Sabi, te veo, te deja sin palabras. <ríe> es raro que a vos te dejen sin palabras, ¿no? Sí. <ríe> De pronto, cuando, cuando Claudia nos habla y cuando nos, nos comenta acerca de las actividades que están haciendo, tal vez no, no, lo, no lo pueden ver como nosotros lo, lo hemos visto. Claudia nos mencionaba ahorita que estaba sentada, que no podía caminar. ¿sí? Entonces, es una superación poder ayudar, tal cual como lo hace Claudia, ¿no? que es diferente a, a lo que hace cualquier persona normal porque tiene todas sus limitaciones completas. ¿Ves? Entonces... Muy bonito que nos cuentes eso y tal vez nos cuentes esas experiencias tan agradables que has tenido con la gente, cómo te han recibido los niños, esa aceptación que has tenido de ellos y todo ese impacto hermoso y maravilloso que has podido tener en, estos, en estas actividades. Sí, así es. Eh, el recibimiento de los niños es siempre inenarrable. En mi corazón de maestra, eh, de docente, de, como dijo cari de verdad los llevo en el alma, eh, es una de las cuestiones más gratificantes de la tarea que emprendí con nuestra fundación. Ese abrazo, ese beso, ese, ese, esa entrega tan afectuosa y tan genuina de los chicos, que inmediatamente se traduce después en, en la hechura de cosas maravillosas, de sus cuentos, de sus eh, investigaciones, de sus cartas, de su red que van tejiendo entre las escuelas, eh, de todo lo que van aprendiendo, de todo lo que nos cuentan, bueno, esa es la mayor gratificación que eh, yo puedo sentir y que me llevo a cada lugar. Gratificación que después trato de seguir eh, honrando, como les decía, porque eh, después de eso vendrá otra más, otra escuela, otras cosas. Por ejemplo, en este momento de pandemia tan difícil para toda la humanidad, eh, la verdad es que me siento muy feliz de haber hecho esto con nuestras escuelas, de saber que al menos este puñado de escuelas, que ahora está sin niños, como en todos los lugares en los que se está cumpliendo cuarentena, no están, ¿no es cierto?, las clases presenciales, pero la escuela está vacía de personas adentro en cada uno de estos lugares están aislados, pero su internet, que es Wi-Fi, no es cierto en estos momentos, eh, su internet está funcionando, y ¿saben lo que nos cuentan? Eh, desde cada una de estas montañas, del monte impenetrable, de la selva, como les decía, de cada una de esas escuelas, nos cuentan una imagen que una vez me dijo la directora, una, nosotros cuando vamos y, y conectamos a las escuelas, nos quedamos a dormir, por supuesto allí, son escuelitas albergue, muy humildes, pero nosotros por supuesto compartimos con una gran alegría, ¿no es cierto? La vida de todas las personas, nos quedamos ahí. Y una vez, una de las directoras, en un lugar llamado Corral Blanco, en la provincia de Jujuy, eh, me dice, Claudia, mira qué hermoso, son luciérnagas en la noche, Luciérnagas le digo yo, con este frío, acá era bajo cero. Dice, mira, asomate por la ventana. Y eran los papás, la comunidad en general, que había venido y estaban con sus celulares alrededor de la escuela por primera vez, navegando por internet. Y era esa imagen de ver los celulares prendidos que para ella fueron Luciérnagas. Y esta eh, especie de analogía la traigo a colación, porque en este momento, eso fue eh, hace dos años, es decir, fue precursor de lo que les voy a decir ahora, porque en este momento, con esta pandemia, y en, en, en esta cuarentena, ¿no es cierto?, en la que la escuela por dentro está vacía, por fuera sigue dando su servicio a la comunidad. ¿Por qué? Porque los papás, los papás, como les decía, ¿no es cierto? Muchos son de pueblos originarios, collas, witches, este, eh, bueno, tenemos de diversas etnias. Eh, los papás se acercan a la escuela con sus celulares, porque celulares normalmente tienen, ¿no es cierto?, de las familias, y saben qué pueden hacer, bajan la tarea de los alumnos, bajan la tarea de sus hijos, pueden seguir el aprendizaje. Aún en tiempos de pandemia, aún en esas zonas tan alejadas, tan difíciles, pero nunca más solos. Maravilloso, y, y realmente estábamos hablando de los chicos, ¿no? Los chicos que puedan tener esta posibilidad de educación en lugares que tal vez eh, en otro momento no podían llegar, porque estamos hablando que van a pie que a veces van a caballo, que pasan horas para llegar a la escuela, que la escuela se convierte en un hogar. Gente muy, muy humilde en lugares totalmente alejados de las grandes ciudades. Pero no nos tenemos que olvidar, y quiero que ella seguramente va a tener las palabras adecuadas, de los docentes, de los docentes de esas escuelas rurales. Porque también son un ejemplo, un ejemplo de vocación, donde a veces dejan toda su familia para poder educar y darle la posibilidad a esos chicos de una educación, que sepan leer y escribir, algo que a nosotros nos parece natural, a ellos no, les cuesta mucho. Quiero Claudia que me nombres a esos docentes. Sí, mis, mis colegas de esos lugares a quienes llamamos nuestros héroes civiles, porque realmente, como dice Cari eh, son maravillosos, maravillosos con sus alumnos, maravillosos con su comunidad, dejando de lado, de verdad, tantas horas y horas de su familia para estar al servicio de sus comunidades, que si pudieran me pondría de pie para aplaudirlos de pie, porque son las personas que llevan adelante, pese a todas las dificultades, la educación en esa Argentina profunda tan aislada. Son docentes de vocación, son docentes que, como decía Karina, lo dejan todo, y en este momento me estoy acordando, por ejemplo, de una de una de ellas, se llama Isabel, dejó su vida en un lugar llamado Loma Larga, una escuela a casi 4.000 metros de altura también, y fue maestra durante más de 20 años, o también me estoy acordando de, de Alejo este, y su esposa Judith, que hicieron lo mismo durante tantos años. que Yo les decía que a veces vamos con las antenas a conectarlos eh, a lomo de mula, con los burros cargueros, eh, pero los docentes, los maestros en general, no pueden hacerlo así siempre, porque digamos que los burros, las mulas, cuestan dinero para poder eh, tenerlos para que a uno lo trasladen. Eh, no, es, no es que están ahí y uno va y toma una mula y se sube como si fuera un taxi. Las mulas, los burros, hay que engordarlos, hay que tenerlos, digamos, bien para que resistan esas travesías a veces de 12 horas, 14 horas por la montaña, etc. Pero los maestros van caminando, van caminando porque no pueden hacerlo de otra manera no hay otra forma de llegar, pero para poder caminar desde el lugar hacia donde, por ejemplo, se empieza a subir la montaña, ellos salieron previamente muchísimas horas antes de su casa, por ahí viven en una ciudad que está a unos kilómetros, entonces en un colectivo van hasta ese lugar a donde pueden llegar en el colectivo y después caminan desde la madrugada, a veces sin dormir, hasta llegar a su escuela, y allí se quedan durante muchos días, normalmente se quedan por ejemplo más de 10 días en la escuela, 20, y luego bajan, se dice así, para descansar 5 días, pero a veces las inclemencias del tiempo no les permite este, poder bajar y estar a tiempo de nuevo para descansar, entonces se quedan en las escuelas, a veces ni los niños pueden volver, que normalmente lo hacen caminando por las montañas, hacia montañas vecinas, porque no es que sea una localidad lo que hay en, ese, en esos lugares, es solamente la escuela en esa montaña, y ellos viven a horas de, también de viaje de, esas, de esa escuela, ¿no es cierto?, de esa montaña, pues los docentes hacen esa tarea realmente maravillosa, merecen la mayor admiración, el mayor reconocimiento. Gracias, Claudia. La verdad que nos quedaríamos horas hablando y le voy a dejar a Sabi, porque siempre le dejo esta pregunta, este broche de oro de reflexión. Tenemos poquito tiempo, pues ya se viene el debate, ¿no, Sabi? En el día de hoy te dejo la pregunta para. Está silenciado, Sabi. No tenés micrófono. Ahí sí. está. Ya. Yeah. Ya dentro de poco vienen nuestros cuatro amigos conferencistas que van a hacer un debate bien importante ahorita. Y pues bueno, Claudia, agradecerte muchísimo por ese mensaje que nos has dado por todo tu tiempo. Eh, sin embargo, nos queda aquí un, un tema bien importante. ¿sí? Eh, la niñez y el cuidado de los niños. Es muy importante. ¿Qué mensaje le dejamos a todas esas personas que desean y quieren ayudar y que tienen limitaciones y que dejan ahí? ¿Qué podríamos decirles a ellos? Eh, podemos decirles que las limitaciones están siempre en nuestra mente. De verdad, cuando las dejamos de lado y las incorporamos como algo natural, se hacen transparentes y permiten realmente algo impensable. Y es que se pueda tener una mirada sin límites. Esa mirada sin límites va a ser el motor que va a suplir digamos, las otras dificultades que teóricamente impedirían hacer tantas cuestiones, tantas cosas con una mirada sin límites y una fuerza de corazón y desde el alma se puede Perfecto, muchas gracias Maravilloso, Claudia antes de que te vayas por esos maestros que vos dijiste, me voy a poner de pie Muchas gracias Karina Yo los aplaudo Gracias, Claudia. Un honor, gracias. un honor tenerte. La verdad que un placer. Gracias por aceptar. Gracias a ustedes. Ha sido un honor para mí. Claudia, muchas gracias por tu tiempo, por ese bonito mensaje y por todas esas enseñanzas que nos dejan, que nos ayudan a crecer. De verdad que sí. Muchas gracias. Hasta pronto. Abrazo. Bueno, Abby, una maravilla. Yo ya la conocía de corazón a corazón. Quería que vos la conozcas, quería que la gente del mundo la conozca. Un honor tener a Claudia Gómez Costa acá en Mix Internacional. Eh, Hoy tuvimos dos mujeres de alto, de alto impacto, ¿no? Mujeres que dejan un legado y que nos quitamos el sombrero por todas las cosas que hacen y por todo lo que nos enseñan. Comenzamos entonces con, eh, con el debate. Creo que ya tenemos nuestros invitados aquí para ingresar. Tal cual. Atención, atención. Se viene el gran debate. Esto que la gente siempre espera, ¿no? Escuchar voces de diferentes países con un tema en común. El debate, el gran debate del día de hoy. Sí, mira, tenemos invitados que vienen de cuatro países diferentes. Tenemos un invitado que viene desde México, nos acompañan desde Panamá, vienen también de Perú. Y finalmente de Guatemala, o sea que es un equipo multidisciplinario de los cuales vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Vamos a estar hablando de la censura, ¿no? Esta censura, ¿puede la censura cambiar nuestro plan de vida? ¿Puede, David? Podría llegar a cambiarlo, pero también Ajá. podría dejarnos tranquilos. Es el tema del debate hoy, es lo que queremos ver realmente. ¿La censura nos puede llegar a condicionar nuestras actividades laborales o no? Entonces, por eso tenemos especialistas que nos van a hablar del tema. Se lo dejamos a ellos, entonces. Le damos la bienvenida a, a nuestros este, conferencistas que van a... Estoy dando... A ver si van apareciendo. Ahí está Marcelino. Muy buenas tardes. Ahí no tenemos micrófono. Estamos en vivo. Nos vamos acomodando... Eh, preparamos el, el debate, este debate tan, tan importante, ¿no? Un tema de la censura. Mientras se van acomodando nuestros invitados, ya sabe y me va a decir cuando están todos. Eh, ya tenemos aquí a Marcelino, está ingresando Sandra, que le pedimos que active su, su cámara. Así es. Eh, bueno, falta. Ya tenemos dos. Dos. <risa> Tenemos dos. Pero mientras esperamos a los otros invitados, esto, este tema tan importante de la censura, ¿no? La censura en todas las áreas de nuestra vida. Los que estamos en los medios de comunicación luchamos mucho para que no nos censuren nuestra libertad de expresión. Algo tan importante para toda la sociedad. Porque a veces los medios de comunicación, cuando estamos adelante de un micrófono, hacemos llegar la voz de los ciudadanos, esa voz que no quiere ser callada. Entonces esto es importante, el derecho a la comunicación, a la expresión, es muy importante que todos los países lo tengan presente, que no nos apaguen los micrófonos, como decimos nosotros. Es la voz del pueblo. Por eso también, le digo a mis colegas, que ya lo tenemos muy claro, la responsabilidad que tenemos cuando hablamos delante de un micrófono. Bueno, Marcelino, muy buenas tardes. Un honor tenerte aquí en nuestro programa. Buenas tardes, Javier. Sí, gracias. Igualmente, para mí también es un honor compartir este tiempo con ustedes. Bueno, un gusto, la verdad, y gracias por, por aceptar esta invitación y bienvenido a Radio Mix, a Mix Internacional. Gracias. Sandra, muy buenas tardes. Te pido por favor actives tu micrófono y que nos presentes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien por acá en Panamá, con muchísimo calor, pero súper y estoy muy complacida de estar acompañándonos hoy en este, en este debate, en esta entrevista. Gracias. Gracias a vos por estar, te cuento que conocí tu ciudad, qué ganas de viajar, qué lindo Panamá, los, la verdad los edificios que tienen, el rulo me gustó. Sí, sí, realmente es una bien urbana, realmente, y los últimos años sido, se, se, ha, se ha implementado más pues, ese urbanismo, así que sí, está muy linda ahora la ciudad. Gracias. Tal cual. Fui al canal de Panamá, es una sí. construcción este, maravillosa, la verdad. Eh, es impresionante ver como el pase, ¿no? Del Océano Atlántico al, al Pacífico, la verdad, maravillosa. Así, es una obra de ingeniería fabulosa, que no, que no pierde vigencia. Debiera estar dentro de las maravillas del mundo, ¿no? Sí, Tal definitivamente cual. que sí. Definitivamente. Sin duda. Les falta, algún día van a voltear para allá a Panamá y la van a poner dentro de las maravillas del mundo. Seguro, seguro que sí. Y está, Pero, nuestro, y Karina, está... Una, una, una pregunta. Las, sí. La palabra censura en México sí. se le dice como criticar, algo así por el estilo. ¿Se usa esta palabra por allá? Criticas a los funcionarios, algo así, ¿verdad? No, claro, la censura es que no te permite hablar de tal persona. Como que usan ese poder... Y no sé si ah, tanto la crítica, no, ya, no, no le ya, permiten, ya, como ya, que te sancionan. Ya, así. ya. No, no no te permiten criticar, o sea, el, eh, el gobierno dice a mí no, y, y por ley no, y, y ya, ok. Como tipo claro. comunismo, por allá Rusia, eh, China, hay, hay eh, eh, Cuba, algo así. Claro, los derechos. Pero mira qué importante, Sabi, esto que trae Marcelino, porque claro, nosotros estamos hablando a nivel internacional, y a veces las interpretaciones de una palabra en diferentes países es, di es diferente, ¿no? Ándale, sí, por, por eso quería aclarar un poquito si era ese, ese mismo concepto, pero no veo que es diferente. Pero sí también se usa esa palabra censura aquí, pero era como no se vale criticar, ¿sí? no se vale juzgar a la otra persona, y, y, y, y pues también nada más que censura es... Pues no se vale, y por ley no se, no, no se vale. Aquí en México no sucede, ¿eh? aquí en México cada uno puede decir lo que quiera, a quien quiera, Entonces, creo que no tenemos ese problema aquí en México. Qué suerte, vos sabés mm. que acá en la radio le había un chico tiempo que es mm. mexicano, ahora mm. se volvió de, a México también una gran persona, así que tengo mucho cariño. por la ¿De qué país le... eres, Karina? Argentina. Argentina, muy bien. Y nuestra compañera de eh nos Tenemos sí. a nuestro compañero de Colombia. Y tenemos ya otro compañero Max, ¿de dónde, Max? ¿Qué tal, ¿Cómo están? De Perú, de Perú. De, Perú, de Lima, Perú, Perú, Panamá, Colombia, México, Argentina. Oye, qué buen equipo hiciste, Javier. Felicidades. <risa> Y está es un... nuestra amiga Jessy que viene de Guatemala. Eh, oh, la cámara. Hola Jessy, ¿cómo estás? Ok. Jessy, activa, activa tu micrófono, porfa. Es que también tenemos que entender que viajamos mucho, estamos a grandes distancias, entonces hay que llegar a tiempo en horario cuando los horarios también son diferentes, ¿no? Fíjate nada más, además eso, ¿no? Muchas veces criticamos al COVID-19, pero creo que una de las mejores bendiciones del COVID-19 es que nos trajo esta posibilidad de comunicarnos ahora virtualmente y que no tenemos fronteras. Esto hace tres, seis meses, un año, no era, ya era posible, pero ni lo considerábamos. Es verdad. Bueno, le damos la bienvenida a Ceci, encantada de tenerte acá en la radio. Bienvenida. Gracias, Karina. Un gusto saludarles. ¿Cómo están? Para mí una bendición el poder compartir desde Guatemala con todos ustedes y con quienes nos están escuchando y viendo. Es una alegría el poder interactuar con tantas personas tan bellas y profesionales tan lindos y expertos en su materia. Y me, me encanta estar acá. Gracias. Gracias. Bueno, está Max también, bienvenido, bienvenida a la radio, un gusto tenerte. Oh, muchas gracias Karina, bueno, para mí es un gusto también compartir con, con tan grandes personajes, de verdad, vamos a, vamos a aprender muchísimo. Mi nombre es Max Jara, y bueno, estamos aquí para aportar en todo lo que se pueda, desde Lima, Perú. Perú también, un, un país hermano, vecino. Sí, claro que sí. Hace Justo mañana año. Argentina cumple, es el Día de la Independencia, así que eh, estamos ahí de festejo. Hace un año fui adoptado allá como peruano, Max. Tengo un año cumpliendo ah. propósito de vida por allá eh, y muy bien recibido por varias personalidades. Conozco ah. también Guatemala de nuestra compañera, pero hace como 10 años yo creo que ya no lo conozco. Tu país también, Karina, Argentina, lo visité hace tiempo, Colombia, pues hace unos, eh, yo creo que esa fue la última gira que hicimos y ya después el COVID no nos permitió, ¿verdad? Nos guardaditos. Eh, tengo la oportunidad de conocer la mayoría de los países de ustedes, salvo me falta nuestra amiga Sandra de Panamá, que no lo conozco, pero muy pronto lo voy a conocer. Ya llegará el momento para abrazarnos, ah, sí. para compartir también, y Bien, poder viajar, ¿no? Así es. Bienvenidos, bienvenidos todos. Gracias. Bueno, Xavi, comenzamos. Sé que el tiempo, estamos ahí, un poquito retrasados, pero no importa, Valió la pena escucharlos. Te dejo a vos que, que los presentes. Vale, gracias. Bueno, cuatro países, cuatro culturas, nos reunimos hoy para un gran debate. Importante ese tema que nosotros vamos a hablar, ¿no? Conferencistas, expertos en los temas... Y bueno, comenzamos con, con Marcelino. Muy bien. Nosotros comentamos acerca de la censura, ¿no? Hablamos de la censura. Coméntame, ¿la censura puede cambiar nuestro plan de vida? ¿Qué puedes pensar al respecto? Fíjate que le, le preguntaba a Karina en el inicio si era criticar y, y, y pues en este país se vale criticar, así es de que yo no tengo ningún problema. Claro que a veces sí hay algunas situaciones difíciles, no conmigo, sino con otros, porque nada más es criticar. Yo tengo algo muy claro, Javier, yo critico a la persona, la critico de frente, la critico en persona y le propongo qué, debes, qué, deb, qué debemos hacer o qué podemos hacer. Entonces, de esa forma es, es difícil que me puedan decir algo porque estoy proponiendo. Y si nada más critico por criticar, eh, pues entonces creo que no tiene ningún sentido. Yo voy a criticar, critico a la persona que tengo que criticar, que normalmente pueden ser políticos o lo que sea, eh, pero hago propuestas. Y la propuesta que hago, muy contundente para mí, que los temas son pobreza, que los temas son violencia, que los temas son inseguridad, que son la salud hoy, ¿no? Eh, hay que proponer. Y mi propuesta desde hace 10 años... Eh, por ahí te mandé un libro, Es Propósito de Vida, que abarca 10 temas, 10 propósitos muy claros desde las universidades y lo vamos implementando cada vez más. Aquí en México yo creo que ya estamos en la mayoría de las universidades, en la mayoría de los eh, preparatorias, de las secundarias y muy contentos nos quedamos allá en Perú, que todavía seguimos vía virtual. En Colombia, pues ahí contigo te, trataremos de trabajar con nuestras compañeras que están por aquí. Esto lo hacemos completamente gratis, no cobramos un solo cinco y nos cuesta mucho dinero, pero eh, lo hacemos con mucho gusto. Y muy pronto vamos a empezar a tener universidades también en diferentes países para que este proyecto sea eh, un gran cambio en, en, en todo el mundo, porque a través de la educación es como podemos cambiar a un país, a una familia, a una persona y desgraciadamente... Podría decir que ningún presidente de América Latina está dando la, la importancia que tiene la educación. Pero esa, que, esa importancia que no se le da a la educación tiene una repercusión muy fuerte en cada uno de nosotros, de las familias, de las empresas. Y entonces somos aquí los empresarios los que tenemos que hacer una propuesta y llevarla adelante, porque yo creo que los políticos no les interesa. Ese es mi proyecto, esa es mi, mi forma de, de expresar. Yo digo, aquí tenemos esa libertad, pero la aprovecho, pero no solamente la aprovecho en un sentido de crítica, sino en un sentido de propuesta. Y en todas partes me reciben muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Max, no, Max no. Vamos, niños, para ser, ser, ser equitativos. Sandra, cuéntame acerca de, de tu postura, de tu posición. Bueno, mí, es... Perdón, Sandra, un sí, segundito para que sí. la gente que está escuchando sí. este debate le vamos a decir la temática, cómo vamos a desarrollarnos. Ustedes ya lo saben, pero que la gente que nos está escuchando no, van a tener una exposición de cinco minutos cada participante, después van a poder hacer tres preguntas, tres preguntas que ustedes van a elegir a quién se las van a hacer, una por vez. <risa> Después de esas tres preguntas, así que hay que prestar atención de esta exposición, lo que están diciendo, porque van a tener que formular preguntas dirigidas a diferentes participantes, o al mismo a la vez. Después de esas tres preguntas, viene la reflexión final. Perdón, Sandra, perdón, Xavi, pero quería decirle a la gente que nos está escuchando cómo va a estar el debate. Gracias. Eh, bueno, gracias. Ok, entonces... Eh... Marcelino, tú quedaste, eh, hablaste como dos minutos nomás, te quedaban como tres minutos. ¿Quieres seguir adelante? Eh, no, le cedo el tiempo a otro a otro compañero, compañera. Este Creo que lo que tenía que decir lo dije, así de que no tengo, no, no tengo problema ya con eso. Okay, porque si no tengo que volver a empezar otra vez. No, <risa> no, adelante, adelante, adelante, adelante. Oh, bueno, perfecto. Esto aquí quedamos en vivo, esa es la radio. Entonces, eh, ahora me recupero seguro. en el camino. Seguro que sí. Sandra, entonces ahora sí, tú se acuerdas, son cinco minutos. ¿Tu posicionamiento acerca de la censura nos va a cambiar nuestro plan de vida o no? Pues bueno, yo pienso que el, la palabra censura es subjetiva, así que dependiendo de, que, de, de qué forma lo, lo, ve, lo veamos y cómo nos puede afectar. Yo, soy, yo, estoy, yo, yo vivo en Ciudad de Panamá, pero soy venezolana. Entonces, oh. en Venezuela. La censura, bien sea a nivel de periodismo, a nivel de, de comunidad, de población, pues nos ha, nos, ha, nos ha cambiado la vida a muchos venezolanos y por eso pues, la emigración de todos nuestros paisanos fuera de nuestro país ha, ha, ha sido debido precisamente a que han censurado o tu opinión o tu forma de pensar o no estás de acuerdo con la vía política en este caso. También puedo ver la censura en, el, en, el, en un ámbito, si me, que estoy en una comunidad y estoy haciendo o diciendo algo que no va a, con consonancia con, con esa comunidad, pues posiblemente me censuren y posiblemente yo pudiera, este, por supuesto, cambiar o de habitación, o de, o de dirección, o bien, o de un trabajo. Entonces yo pienso que va a depender siempre en el, del escenario en que estemos hablando bien sea a nivel moral, a nivel político, a nivel de país. Entonces pienso que sí, yo diría que sí, dependiendo también, por supuesto, de la postura. Como decía eh, mi compañero, este, disculpa que se me fue el nombre, este, Marcelino, sí, este, a veces no, yo puedo tener una postura y puedo criticar y puedo aportar, pero cuando yo estoy aportando Puede que hay personas que puedan aceptar el, ese, ese mensaje y hay personas que no. Y por allí me pudieran estar censurando porque no voy en consonancia con lo que va el colectivo. Y la censura también pues a veces la adopta un, un, un poder superior. Alguien que tiene un poder sobre alguna población, algún país, alguna región, incluso dentro de las empresas, dentro de, de las escuelas. O sea, es que... Para mí se mueve en cualquier ámbito de nuestras vidas. Va a depender, por supuesto, como los digo, eh, porque es un término muy subjetivo. Pero sí, sí puede cambiar el rumbo de cualquier persona, cualquier plan de vida, y eso pudiera, pues, entonces eh, aprovechar la persona, pues, de reinventarse y, pues, ver otros caminos que no veía antes de ser censurado. Así que no la veo ni positiva ni negativa. Simplemente es, se da en depende del contexto. Muy bien, perfecto. Aquí vamos ganando tiempo que es importante. Vale, Sandra, muchas gracias. Luego nos debatimos y nos divertimos un poco. No pasa nada. Max, cuéntame, ¿cómo está tu posicionamiento? Tu sonido, porfa, activa el micrófono. Perfecto. Sí, ahora sí, disculpen, lo tenía desactivado. Ok. Este... Mi postura es la siguiente, yo creo que podría, desde mi opinión, lo que podría decir es lo siguiente, me gustaría tomar un poco lo que, eh, digamos, cuando todos conocemos este tema de la pirámide, de Abraham Maslow, me gustaría tocar un poco lo que nos decía Abraham Maslow, ¿no? Abraham Maslow en, en, en gran parte de sus investigaciones sobre lo que era aprendizaje, y, y hacia ahí voy contestando tu pregunta, sobre lo que era aprendizaje, él lo dividía en cuatro escenarios, ¿correcto? Que nosotros teníamos, lo que era una incompetencia inconsciente, lo que era una competencia consciente, una competencia inconsciente, y una incompetencia consciente. Suena una trabalenguas, pero, pero, pero es sencillo. O sea, ¿a qué se refería? Tenemos por acá, por ejemplo, lo que no sé, y lo que no sé que no sé, que quiere decir todo aquello que, que nosotros todos tenemos ámbitos de conocimiento, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, a medida que tú viajas fuera de tu país, a medida que conoces otras culturas, a medida que conoces incluso dentro de tu país... Eh, más cosas que, que están en tu espectro natural de crecimiento. Lo que pasa es que ese crecimiento va ayudándote a entender la cultura, el idioma, etc. Entonces eso como que te va abriendo un poco la mente. Eh, al abrirte un poco la mente, el conocimiento que tú puedas tener de ciertas cosas se va aperturando también. Entonces al aperturar esto... Vas limitando los paradigmas que podrías tener sobre ciertos comportamientos, sobre ciertas cosas. O sea, obviamente nosotros no pensamos igual que, la, que las personas del Medio Oriente, por ejemplo. Pero si conociéramos su cultura, de repente entenderíamos un poco por dónde viene la cosa. O sea, entenderíamos un poco el trasfondo de las cosas. Ahora, por eso lo decía, más luego lo dividía como en cuatro cuadrantes y, y lo separaba así, ¿no? Era sencillo. Lo que, lo que sabes que sabes. ¿Correcto? Que es, yo sé, digamos, no sé, yo estudio administración, yo soy administrador de empresas. Ok, yo sé lo que es administración. ¿Correcto? Dentro de que sé que está la administración, es lo que sé que sé. Tengo una parte que es lo que no sé que sé, que por ejemplo podría ser la medicina en mi caso. Yo sé que existe la medicina, pero no sé nada de medicina. Y, y eso es lo que sé que no sé, digamos. no Y hay algo que no sé que sé. O sea, yo supuestamente, hay un ámbito de, de, de, de todo lo que yo supuestamente manejo. Yo podría decir que soy bueno en matemáticas. Podría yo crearlo como una opinión eh, subjetiva, una opinión mía. Pero de repente esto no es tan cierto. ¿Correcto? Entonces eso es algo que siempre nos deja en ambigüedad. Y hay, y hay toda una parte que termina de cerrar este ciclo, okay, digámoslo digamos, como un círculo, que es lo que no sé y no, ni, siquiera sé que, ni siquiera sé que existe. Entonces, por ahí, la, la respuesta que yo, que yo tendría sería, qué interesante tomar la crítica, ¿correcto? Tomar la crítica desde un punto de vista que me permite analizar este, esta parte del círculo, que es lo que no sé, que no sé. Porque no es que no sepa, sino que no tengo concepción de que existe. Y si no tengo concepción de que existe, tiene que haber un golpe que normalmente en la vida nos pasa por una situación fuerte, porque tenemos de repente una enfermedad, porque no sé, porque estas situaciones que como seres humanos nos, nos desgarran y ahí recién encontramos ese, es, esas ganas de vivir. Por ejemplo, una persona que ha tenido siempre un, un escenario totalmente diferente, siempre ha tenido comodidad y de repente de un momento al otro tiene cáncer y tiene que comenzar a hacer las cosas diferentes o cosas así. O sea, historias hay un sinfín, pero son comportamientos, es parte de nuestra vida que de repente de un, de un momento al otro no sabíamos, ni que teníamos dentro de nosotros, ni que existía, ni que existía hacia afuera. Entonces, si la crítica, si esta crítica va a ayudarnos a tener este conocimiento, pues es buenísima. Siempre y cuando sea una crítica constructiva. Y ahora la pregunta sería, ¿es constructiva depende de quién? ¿De quién la dice o depende de, de la visión como yo la quiera tomar? Por ahí más o menos va mi, mi perspectiva. Un mm, buen posicionamiento, ¿no? Aquí nos pusimos filosóficos. Muy bien. Vamos <risa> a ir argumentándonos bien. <risa> Jessica. Jessica. Cuéntame, ¿cómo está tu posicionamiento frente a la censura? ¿Nos podría cambiar el plan de vida? Así es, en ese sentido sí considero que cuando hablamos de la palabra censura significa que nos prohíbe o nos limita algo entonces, si lo adaptamos a nuestro plan de vida, podemos darnos cuenta de que cada persona tiene sus creencias y sus ideologías entonces, dependiendo a esas creencias e ideologías nosotros definimos realmente qué es lo que queremos hacer, si en este sentido tenemos nuestro plan de vida establecido fijamos nuestras metas y conocemos hacia dónde queremos llegar y esto no va a ser censurado por ninguna situación ya sea de carácter moral político religioso o algo que se nos vaya a presentar podemos decir de que nuestro plan de vida va encaminado por el por el por el bien, o sea, estamos sin censurarnos. Pero si dentro de, de este caminar encontramos que definitivamente hay algo que nos va a limitar el poder cumplir esas metas y objetivos, ahí definitivo vamos a tener esas censuras. La, las personas tenemos libertad de libre expresión, tenemos la libertad que está en el artículo 19 de derechos humanos, eso ya está establecido, nosotros tenemos el libre albedrío también de decidir qué es bueno y qué es malo, hacia dónde vamos y entonces al permitirnos esto también podemos realizar actitudes buenas o malas. Entonces somos como seres humanos los que definimos hacia dónde queremos llegar. Entonces, definitivamente la censura puede afectar o no puede afectar. Como decía Sandra, es subjetivo, pero mi posición es que debemos de establecer realmente cómo estamos haciendo ese plan de vida, hacia dónde queremos llegar, porque si no tenemos claras nuestras metas y objetivos, no nos podemos encaminar a nada. Corto y sustantioso. La verdad una maravilla eh, cómo expusieron, no eh, breve como vos decís corto y poderoso. Ahora se vienen las preguntas, sabe estas preguntas que cada uno va a tener que elegir a quién le va a preguntar. Vamos a empezar con Marcelino, ¿qué te parece a quién le va a preguntar Marcelino? Su primera pregunta para quién va a ser ahí silenciado el micrófono a ver si lo podemos sí. ahora está allá, ¿no? <risa> eh, yo le quiero preguntar a Jesse, se dirigió mucho a, a tener un propósito y, y que si tienes un propósito lo puedes lograr puede haber más claridad eh, en lograrlo pero yo le preguntaría eh, a Jessie si ella cree que el propósito de esa persona va a depender de alguna autoridad o va a depender de algún familiar, de que esa persona logre su propósito porque la autoridad lo censuró o porque la familia te censuró. ¿Qué opinarías, Jessie? Claro, Marcelino. En este sentido, cuando hablamos de propósito, son aquellas, eh, lo que sucede es que es lo que nosotros como seres humanos pretendemos mm. realizar. Entonces, usted me pregunta si está censurado a nivel de alguna autoridad o a nivel de algún familiar. ¿Es uno la, mismo el que la, decir? La, la, la, la pregunta es, ¿tu Ajá. propósito va a depender de alguna autoridad, de algún familiar? ¿O depende exclusivamente de ti lograrlo o no lograrlo? Depende exclusivamente de mí, porque soy la que estoy fijando ese propósito en mi vida. Entonces, si soy censurado o no, ya decido hacia dónde voy, pero sí depende únicamente de mí. Así es, porque yo entendía como que si me censuran, pues ya no. Sí. Eh, no, yo creo que sí depende. Y, y, y es que te metiste un terreno que yo domino muy fuerte. Ese es mi, ese es mi programa a propósito de vida. Eh, nada más te faltó algo para que coincidamos, de que tener muy claro lo que queremos y la seguridad de que lo podemos lograr. ¿sí? Y si en un país no te dan esa oportunidad, tienes 180 países. Pero si te pones a criticar a tu país porque no te dio esa oportunidad, si te pones a criticar a tu familia porque te sé porque qué, no, el propósito lo tenemos que tener bien claro y depende exclusivamente de nosotros. Y tenemos que pasar por quien sea para lograr nuestro propósito, si tenemos bien claro. Y también les digo que eh, hay dos formas como los propósitos pueden fallar. Uno, que no lo tengas. Dos, que no creas en ti pero aquí está una compañera que creo que tú de, de, de Venezuela y que se fue a, a, a otro a, a otro país ese es un ejemplo no no no no sé si eres tú es un ejemplo oye si a mí me van a si a mí no me van a dejar aquí hacer lo que yo quiero me voy a donde yo quiera hacer yo puedo hacer lo que yo quiera sí, sí. pero eh, voy a criticar a esa persona pues tal vez pero me voy criticándolo Ajá. sí o me quedo cumpliendo mi propósito pero creo que ese propósito no depende de nadie más que de uno, si uno tiene la claridad de que lo quiere, de que lo puede hacer, eh, y la seguridad de qué es lo que queremos. Esas son las dos cosas que yo parto en, en, en mi programa, porque yo creo que la gran mayoría que no cumple su propósito es que no sabe qué quiere, y si no sabe qué quiere, pues no necesita que lo censure, no va a llegar a ninguna parte, ¿no? bueno esa era una pregunta y luego aproveché para debatir ahí un ratito él aprovechó porque claro él no se tomó sus cinco minutos por eso lo dejamos pero vamos a decirle pregunta a todos los que están participando estamos en un debate solo pueden preguntar y durar un minuto la pregunta y la respuesta dos minutos le dimos este permitido sabe pero ahora ya no a quién le preguntamos sabe eh, pregunta, bueno, contestó Jessy, entonces, Jesse ¿a quién le preguntas? Quiero hacerle una pregunta a Max y quisiera saber en el caso de cuando hablamos de la competencia de la incompetencia que usted se refería en relación a sé que no sé, pero sí sé, de, realmente cuando soy censurado, estos aspectos que comentó ¿Cómo en realidad afectan a una persona al momento de sentirse censurado? Ya, ok. A ver, sobre lo que habíamos hablado, rapidito para responder los dos minutos. Hagamos que cuenta que es un círculo. En ese círculo tenemos una visión. Todo lo que está de abajo es lo que no sabemos y lo que está aquí es lo que sabemos. A medida que vamos creciendo, este círculo se va abriendo hasta que lleguemos a... Obviamente nadie llega a completar esto. Eh, la crítica, perdón, la censura, en realidad lo que, podría llegar a, lo que podría llegar a hacer es dar mayor conocimiento sobre este círculo, esta parte de abajo del círculo, que lo que va a hacer es ampliar justamente la visión que nosotros tenemos. Entonces, eh, en todo, en todo, absolutamente en todo hay aprendizaje, y está mucho en la capacidad de cada uno, y ustedes hablaban, Marcelino y, y, y, y tú hablaban, sobre el tema de propósito, entonces habría que sumarle también a todo el tema del aprendizaje, que cuando uno tiene un propósito claro, el aprendizaje por sí solo va direccionado hacia ese propósito. Entonces, ambas cosas deberían estar alineadas para poder tener un aprendizaje en base a lo que yo quiero y lo que yo estoy buscando. Una vez que tenga eso, pues los objetivos por sí solos van a ir yendo. Y las críticas, sean positivas o sean negativas, lo único que van a hacer es seguir sumando aprendizaje. Okay. Gracias. No, no, a ti, Jessy, gracias por la pregunta, más bien. Muy bueno, excelente. Max, ¿a quién le preguntas? Uh, bueno, a ver, eh, me gustaría preguntarle a Sandra. Eh, de lo que había escuchado, me, me, me quedó muy, me, me gustó mucho, pero quisiera ahora eh, saber cuál es su, su, su opinión sobre cuál es la diferencia entre una crítica y una censura. Ok, eh, para mí la crítica empezando que la crítica va a existir siempre, sea destructiva o, o, o, o constructora, ¿no? Y este, para mí nunca hay un, un, un negativo, un positivo, siempre lo voy a ver como un aprendizaje, yo Sandra Hernández, ¿no? Entonces, de esa manera veo también la censura, si por un lado me censuran el camino, el país, pues yo voy a buscar otras vías para seguir en este camino que hablamos, que hablamos nuestros compañeros de cumplir mi propósito. Si estoy clara con mi propósito, pues ninguna de las dos me va a afectar. Más bien me van a, me van a impulsar porque van a ser un ente motivador para yo entonces poder realizar y, y, y cubrir ese propósito que quiero alcanzar. Así que para mí sigue siendo que no hay, ni, ni, no hay nada ni malo ni bueno, sino más bien constructivo. Y hay que verla, la veo así de esa manera, como oportunidades ambas cosas. Bueno, ahora le toca el turno a él de realizar una pregunta. Marcelino, ¿para quién? ¿A quién le pregunto? Le voy a preguntar... A ver, eh, a ver. A quién, quién me falta? Eh, pues a Sandra. A Sandra, eh, para ti no existe eh, nada negativo ni nada positivo. Así es. Así es, así es. Para mí todo aporta, así sea negativo, o sea, se vea negativo, o bueno, si es positivo por supuesto bienvenido, pero si es negativo, pues ahí me tomas el ojo y reviso por qué, para qué, por qué está pasando esto. O sea, me invita como a, a descubrir. Sí, muy rapidito para mí. Si hay cosas negativas, lo que hay que hacer es verle el lado positivo a esas cosas negativas. Pero si sí existen cosas negativas, pero hay que verle el lado positivo. Claro, Eso es el que no exista. Claro, claro. Podría entonces, eh, estoy diciendo lo mismo, pero diferente, pero es uh -huh. más o menos lo que quise decir. Pero bueno, en diferentes palabras, definitivamente. Okay, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. <risa> bueno, ahora le toca a Sandra. Sandra, tu turno de preguntar, ¿para quién es la pregunta? Sí, eh, para Max, porque me gusta mucho la filosofía y me gustaría entonces que me ampliaras un poco más el, el tema de la, cuando no conozco y cómo puede afectar eso en el ser humano en cuanto a sus creencias. Porque si no conozco, posiblemente yo a veces tengo creencias que ni siquiera conozco y esas creencias me están limitando. Entonces, ¿cómo pudiéramos manejar el, ese tema de la censura con las creencias? Ok, ya. Perfecto, entonces, eh, esto de que lo, lo, lo que conozco y lo que no conozco, le, de hecho lo ha dicho Abraham Maslow, ¿correcto? ¿Y en, en qué parte de su teoría lo dice? En lo que, cuando habla de competencias, ¿correcto? Eh, lo que decía Maslow es que la competencia es incorporada en el, en el inconsciente, ¿correcto? O sea, quiere decir la mayoría de personas vemos de repente cosas o actitudes, que es sobre lo que en este caso va la crítica o la censura. No podríamos criticar y no podríamos censurar si es que no entendemos el concepto, como decía el trasfondo de esto. Y más lo que decía con este conozco que no conozco, etc. En realidad lo que trataba de darnos, lo que trataba de darnos era un, una, un camino sencillo de poder entender desde qué posición podríamos hacer una crítica y desde qué posición podemos recibir una crítica. ¿Correcto? Entonces... En buena cuenta, el tema de los paradigmas sigue estando en este trasfondo, no sigue siendo algo percibible. Entonces, ¿cómo podría ayudar la crítica a los paradigmas? Entendiendo yo y analizando si esta crítica ha sido vista desde una posición de lo que se ve hacia afuera o me está, me está, me está incomodando algo a mí. Y si me incomoda algo es que tengo que trabajarlo. Entonces, de por sí... Cualquier crítica podría, va a incomodarme si es que yo no la tengo bien trabajada. Y si no la tengo bien trabajada, pues ahí está mi horizonte hacia donde debo enfocarme. Porque no, no me va a molestar algo que no conozco. Es así de sencillo. Entonces, eso muchas veces está en el inconsciente. Y no somos capaces de darnos cuenta, obviamente, como había dicho al principio, hasta que chocamos con una pared que es una enfermedad, etc. ¿no? Entonces, esta incompetencia eh, va a depender de nosotros para que pase a ser una competencia. Gracias. <risa> Xavi, Gracias. ¿a, ¿a quién eliges para que realice la pregunta? ¿A quién elijo? Yo, eh, Jessy, pregunta. ¿A quién preguntas? Y quisiera preguntarle a Sandra, cuando tú hablabas de lo lo Realmente lo de la censura, que es algo positivo y es algo negativo por ser subjetivo, ¿qué piensas tú que sucede cuando las personas no tienen claro qué camino tomar en ese sentido de la censura, ya sea que lo vean como bueno o como malo o qué hacer con este tipo de personas? Pues pienso que las personas que no están claras, definitivamente, de una vez se desmotivan y no siguen con el camino del propósito que tenía, porque al desconocerlo lo va a afectar, como decía Max, lo va a afectar de tal manera que como no son conscientes, pues entonces dicen, bueno, que okay, hasta aquí llego, no voy a poder con esto y agarro otro camino o me quedo estático y no hago ni, ni, ni hacia adelante ni hacia atrás. Entonces afecta por el desconocimiento y por eso es importante pues, este tipo de programas porque invita a las, a, al colectivo pues, a, a ahondar un poco más en estos temas y que son importantes. Entonces lo, para mí lo paraliza. Y posiblemente pues alguno de nosotros no ha pasado en, en la vida, pues entonces eso ha, ha, ha servido para nosotros también este, poder aprender de esa experiencia, porque ¿por qué no? A mí me pudo haber pasado, a lo mejor no lo recuerdo, porque he estado estudiando y aprendiendo en este camino, pero sí pudo haberme pasado y de esa experiencia aprendí, que me paralicé porque desconocía y tuve miedo. Y, es, y también es válido, porque somos seres humanos. ¿Me dan oportunidad de ahondar un poquito qué pasa con una persona que no tiene su propósito de vida, claro? Sí, bien rapidito. Eh, la depresión, la tristeza, la angustia y el suicidio es el efecto de no tener un propósito claro. Así de sencillo y así de costoso no tener un propósito. Y aún así no hacemos nada para que tengamos un propósito claro. El costo es la muerte a veces. Y, y si fuera que no, se, no nos suicidamos... Eh, eso se llama estar muertos en vida. Sí, vale, eh, Marcelino, mucho, importante aporte, ¿no? Porque la depresión sí nos lleva a, a elementos como los que estás mencionando, totalmente. Uh -huh. Bueno, Max, no, no. tu pregunta. Ya, ok, eh, por ahí había notado algo, sí, ya. Este, Me gustaría preguntarle a Marcelino, que, que nos había comentado justo, nos, había, nos, nos estaba aclarando muchos temas sobre el propósito de vida. Este, me quedó una inquietud por ahí, la verdad. Y, y la pregunta era, ¿el fin justifica los medios? Porque era como que dijo, no, hay que conseguir el propósito, a, a, a como de lugar y si alguien se ponía ahí, eh, la pregunta iba por ahí, ¿el fin justifica los medios si es que he encontrado mi propósito? Eh, siempre y cuando no te salgas de los valores. Pero yo tengo otra pregunta para ti. ¿Me puedes decir <risa> qué es la conciencia y la inconsciencia? Perdón. ¿Me puedes decir sí. qué es la conciencia y la inconsciencia? Sí, claro. Podríamos, Vamos a ponerlo en términos simples. La conciencia es todo aquello que nosotros reconocemos y que queremos cambiar y la inconsciencia es todo aquello que no conocemos o que muchas veces conocemos pero no queremos asumir como un... Como un no, no, no, no, pero no me expliques desde lo que ya nos explicaron. Nada más explícame qué sería la conciencia y qué sería la inconsciencia. Ya, yo lo explico desde lo que yo puedo, podría hablar en este caso, que voy hacia eso para hablarlo en términos sencillos de que la gente que nos está viendo pueda entendernos. La inconsciencia es todo aquello que yo lo tengo ahí, pero no puedo simplemente sacarlo porque no quiero o porque no deseo trabajarlo o porque simplemente no soy consciente. O sea, pasamos del inconsciente al consciente cuando hay algo que yo quiero mejorar o quiero cambiar. Entonces, por eso para tantas personas es difícil... De repente salir de una adicción, para tantas personas es difícil de repente levantarse y por más que pagaron el gimnasio no pueden ir al gimnasio porque hay cosas inconscientes que no les permiten hacer conscientes sus actos, porque los actos son conscientes. El inconsciente maneja el 92% de, de lo que es nuestro cerebro, el 92% de las decisiones que nosotros tomamos están en el inconsciente. Por ahí somos dueños de, de qué tipo de helado escogemos si fresa chocolate, pero de ahí este, somos fresa sí, en sí, el sentido de que se llama de forma, de forma mecánica. Déjenme explicar un poquito que se han referido mucho a creencias eh, y déjenme explicar un poquito eh, que nuestra vida, la de todos, la de ustedes y la mía, está basada en creencias. Pero déjenme decirle que las creencias, ni las de ustedes ni las mías, son reales, pero nuestra realidad está hecha de creencias y esas creencias son pensamientos y esos pensamientos son ilusorios, pero lo bonito que hay dentro de esos pensamientos que se pueden hacer realidad, que se pueden materializar, pues es eso, que se pueden materializar, si nosotros tenemos claro ese pensamiento, esa creencia, ese propósito y tenemos claro que lo podemos hacer. Todo eso se desarrolla en algo que se llama mente y eso es lo que no nos explican en las escuelas ¿Qué es la mente y cómo funciona la mente? Y mientras no sepamos qué es la mente y cómo funciona esa mente, la mente nos va a llevar para donde quiera. Y, y no sé si alguien de ustedes en la escuela le hayan platicado qué es la mente, si tenemos una mente, si somos una mente, es un poco difícil, pero mientras no aprendamos eso, la mente nos va a llevar, esa inconsciencia nos va a llevar, porque el que es pobre viene de un papá pobre y va a terminar pobre, eh, si no se le ayuda. Entonces, eh, se tiene que trabajar un poco o un mucho, en entender qué es la mente y cómo funciona esa mente. Y esa mente es pensamiento, memoria y conciencia. Por eso que te preguntaba qué es la conciencia, qué es la inconsciencia. esas tres palancas son las que tenemos que aprender. Si no sabemos eso, esa misma mente nos lleva hasta el suicidio. Tiempo. <risa> Tiempo. <risa> Tiempo. <risa> Le vamos a sacar tarjeta roja. Pero es tan lindo lo que comenta que viste, nos entusiasmamos. Bueno. El público me va a dar tarjeta verde. Tal cual, tal cual. Bueno, Xavi, ahora le, le decimos a Sandra la pregunta: ¿Para quién es Sandra? ¿A quién quieres preguntar? Más que, más que pregunta, no sé si pudieras, eh, pudiéramos hablar de educación, que pienso que también lo que habla el señor Marcelino, este, en la escuela no nos enseña ni de los propósitos, ni inteligencia emocional, ni nada por allí. Y eso pudiera ser una censura. Si, si hablamos de censura, estamos censurando la educación. La educación ha estado también censurada en ese aspecto, porque... La, el, el plan de estudio no se ha actualizado en muchísimos y muchísimos años y por eso todavía hay un atraso total y para mí eso es una censura, porque como dice el señor Marcelino pues, este, si nos los enseñáramos, si no los enseñaran desde chicos, pues la, la historia sería otra, hubiéramos personas más conscientes de muchísimas cosas y sobre todo de nosotros mismos, conscientes de quiénes somos y hacia dónde vamos, entonces estoy muy de acuerdo con el señor Marcelino en cuanto a a todos, pero en especial en ese punto de, de la censura y de, de la censura con la educación. Y pienso que sí, está totalmente atropellada y censurada. Porque hasta la, que no se actualice la, estaremos... La educación desensados. está basada en conocimiento y eso es bueno. Pero le tenemos que agregar a la educación autoconocimiento. Mientras no le agreguemos autoconocimiento, de nada nos sirve tener conocimiento, saber y saber y saber y saber y saber y saber y saber. Y saber, y saber. Si no podemos aplicar las cosas. Así es. Bueno, esto de la transformación, ¿no? De, de la educación, de los nuevos planes, adaptar ahora, porque los ¿sabes? chicos vienen transformación, evolucionando. Transformación, transformación es que los papás ya formaron a los hijos, ahora hay que transformarlos, porque los han formado con un sentido de inferioridad, y no hay que llevarlos a un sentido de superioridad, hay que llevarlos a un sentido de igualdad, pero hay que transformarlos, Ya les encargo cómo nos vamos a transformar, porque tenemos que llevar un, un, un proyecto desde jóvenes, desde niños. Para que salgan genios y podamos transformar el mundo. Me encanta, me encanta escucharlo. Bueno, Sadi, decime vos. Y, y, y además estoy listo para cualquier país que me digan, ¿eh? Si son maestros, claro, pero... por el estoy listo. Es Parece que no te preguntan mucho, te tienen miedo, Marcelino. Sí. Sí. Sí. Yo contesto sin sí. que me pregunten. ¿Y sí, sí. tú qué piensas? ¿A quién le vas a preguntar? A ver, le voy a preguntar a Marcelino. Sí, <ríe> Bien, se animó. acerca Él hablaba, usted hablaba acerca de la mente, que la mente realmente no nos explican desde pequeños cómo poder eh, conocer. Entonces, quisiera que usted me comentara en relación a esto, cómo podemos identificar que dentro de nosotros mismos está el manejo de nuestra mente, qué actividades realizar para, para poder como que aconsejaran especialmente. Qué mente es bueno que me haces esa pregunta porque la estaba esperando desde hace rato, Jessie. Y voy a hacer un ejercicio contigo. Yo te Así. preguntaría a ti para pues, para ponerte a trabajar que tú me digas para ver cómo andamos en autoconocimiento si tú eres una mente o tienes una mente. Yo soy una mente. Tú eres una mente. Ok, Ahora dime qué es la, qué eres tú. Yo soy. Mi mente es que soy proactiva, no, no, mente, me... no, yo soy porque tú eres esa mente, ¿sí? Ah, yo, yo soy una mujer proactiva, perseverante, no, esa no es tu mente, imaginativa. Ese es tu cuerpo, ese es tu cuerpo, ah, no tu mente, tu mente, tu mente. Imaginativa que que sé adiestrarla porque en realidad ah, sé que déjame, está bien ya ya ya ya está ahí. Cuando yo pregunto que si somos una mente, ahora explíquenme qué es la mente, me van a explicar de lo que nosotros somos como una identidad. Y eso uh -huh. no es la mente. Yo les dije, la mente es pensamiento, memoria y conciencia. Pero ahora sí les digo, eh, Jesse, porque tú empezaste, dime qué es un pensamiento. Sin ejemplos, como, como Max, sin ejemplos, dime qué es un pensamiento. El pensamiento es una idea que viene a nuestra mente. A ¿Y nuestra qué es una mente. idea? Es la un idea... Es que realmente es lo que pensamos, estos son los okay. pensamientos. Un es pensamiento no que... es un diálogo interno de mí o conmigo, en donde yo comienzo a platicar yo solo me censuro, yo mismo me critico, y ahí tomo decisiones. No, estamos, no hemos hablado de tomar decisiones, no, no, nadie nos ha enseñado a tomar decisiones. En ese, en ese pensamiento, que es un diálogo interno, ilusorio e irreal, me puedo hasta suicidar. Fíjate nada más. Porque no sabemos qué es un pensamiento. Es ilusorio y es irreal. Lo bonito es que lo puedo hacer realidad. Si me, quiero suicidar, me suicido. Y si quiero ser presidente, puedo ser presidente. Si quiero una empresa, quiero ser empresa. Ese pensamiento se archiva en algo que se llama memoria y se crea en algo que se llama conciencia. Y ahí es donde tenemos que ser creativos, saber qué es esa conciencia y poder desarrollar pensamientos positivos. Hace rato le decía a Max, eh, sí, pero siempre y cuando sea con valores. Y cuando tú, tú tienes ese amor dentro de ti, porque al final de cuentas esa conciencia es amor, entonces no pueden hacer pensamientos negativos, no pueden hacer pensamientos de hacerle daño a otro. Y esa es la grandeza de nosotros, que cuando llevemos este mensaje al mundo, todos nos vamos a estar ayudando entre todos. Así que ayuden a llevar este mensaje, por favor, al mundo. Gracias. Bien, bien. Max, ¿tú ahí. qué estás pensando? ¿Es ¿Qué te hablas? ¿Qué pasó ahí? No, no, no, está escuchando a Marcelino, de hecho muy, muy interesante. Ahí me, me queda una consulta que, que, por ejemplo, le he visto justo porque hablaban de educación y yo, yo, yo he dictado clases, entonces... Se me queda una consulta y el tema es, ¿cómo podríamos hacer? Porque es bueno, todo viene desde el amor propio y desde trabajarlo y en un escenario, digamos, de, de, de competencias propiamente dichas. Se trabaja primero con uno, luego se puede trabajar recién en, en, con un equipo y luego se trabaja en pertenencia hacia un equipo, ¿correcto? Un esquema sencillo de habilidades blandas. Y va mucho por eso, las habilidades blandas son competencias, ¿correcto? Las habilidades que nos enseñan en la universidad, en el instituto, en el colegio, son habilidades duras, ¿correcto? Hard skills, soft skills. La pregunta es, lo que está ahorita, post pandemia, estamos mucho con el tema de habilidades blandas y están como que de moda, porque tiene que ver con esto. ¿Cómo podemos hacer, porque la mayoría de personas no tiene la competencia de saber encontrar ese amor propio? ¿Cuál debería ser el gatillador? Porque yo puse un ejemplo, por ejemplo, dije, el tema del gatillador de cuando hay un accidente o cuando alguien pierde un familiar cercano o algo que es un, es un gatillador porque es un impronte emocional que de hecho genera tal, tal golpe que obviamente, o sea, cosas inconscientes pasan a ser conscientes. Uh -huh. Pero si no es así, ¿cómo podríamos enseñarle a un niño de, no sé, a un chico de 16, 17 años a, ese, a que tenga ese gatillador? O a un niño de 4 o 5 años, hablamos que los 5 primeros años son, son importantísimos. ¿Qué, sí, ¿qué deberíamos bueno, hacer? Muy, muy, muy bonita pregunta. A veces nos da cáncer y ponemos una fundación de cáncer, ¿no? Nos quemamos y ponemos una fundación para los que se quemaron. Pero ¿nos tiene que pasar algo? No. Tenemos que ver la pobreza. Tenemos que ver la pobreza. Y te tiene que llamar la atención la pobreza. Cuando a ti te llame la atención la pobreza, estás en un camino hacia el amor. Cuando tú veas a las personas que dices que son malas y que están sufriendo... Eh, más bien es que necesitan ayuda cuando tú ves tanta gente sufriendo y digas yo les puedo ayudar, tanta gente en la pobreza y tú digas yo les puedo ayudar no necesitas que te dé cáncer lo que tienes que tener es la sensibilidad para ver el mundo de pobreza el mundo de dolor, el mundo de sufrimiento y tener un proyecto para ayudarles no tienes que esperarte a nada ya buenísimo me, me eso, con conforme cuenta. lo vas viendo es que te vas acercando al amor y ese amor es la esencia nuestra ese amor no es, no es un valor, esa es nuestra esencia. Y entre más te acercas ahí, más personas ves que sufren y dices, no les puedo dejar de ayudar, les tengo que ayudar. Sí. Y todo el mundo te va a criticar, ¿qué andas haciendo? Eh, primero tu casa, Candino, y tú te lanzas a ayudarles. Porque, pues eso hago yo. lo que, que me un punto, Tan bonito concepto de Marcelino con lo siguiente, dice la pregunta, ¿cuál debería ser el gatillador para enseñarles a los niños en edad temprana o cualquier edad y hasta en nosotros? El amor, si es que, pero no, hay que ver cómo va a ser cómo, cómo llega a ese amor. Si es que no tienen el tema de tener un, un, un choque emocional, que en teoría debería ser, a nadie le gustaría que un hermano pues tenga que pasar o caerse para... Entonces ese mm. gatillador tendría que ser algo sencillo y que va muy alineado con la pregunta que tenemos, y se llama vulnerabilidad. A medida que nosotros tengamos vulnerabilidad, y, y va por justamente la pregunta, vamos a ser vulnerables y vamos a entender que esa vulnerabilidad la podemos trasladar a una competencia. Porque te voy a poner un ejemplo sobre eso, te voy a poner un ejemplo sobre eso. Estamos 4, 5, 6, 7 aquí. ¿Cuántos de los 7 pensamos que hoy pudimos haber muerto? Nadie. Y somos tres minutitos sin respirar y se acabó. Pero no pensamos eso. Mientras no pensemos en cosas tan sencillas, estamos tan lejos de la grandeza y del poder, pero de la vulnerabilidad a la que te refieres. Somos todopoderosos, sí. somos, pero somos muy vulnerables. Pero bueno, ahora le toca el tono a las chicas. Sí, las chicas tienen que hablar también. Vamos a, a dejar que Sandra pregunte. Yo estoy en un patriarcado esto, la verdad. A ver... Defendiendo al género, Sandra. Ok, ok. Deja, lo que pasa es que me concentré tanto en, en, en, en la exposición de Marcelo y Max que, que me fui, ¿no? Pero bueno, Jessy, este, ¿alguna vez te han censurado? Bien sea a nivel personal, profesional, Jessy. Y en, ¿sí en mi caso, sí? sí, en mi caso personal sí me han censurado. Y realmente quisiera contarles esa parte que, que hablábamos al inicio con Marcelino, en donde nosotros somos los que definimos hacia dónde queremos llegar. Y me han censurado por género, porque realmente tengo una profesión en donde la mayoría son hombres, y cuando venga una mujer que eh, llega a ser auditora y que tenemos los mismos conocimientos y, y todo esto para, para desempeñarnos, creen de que no somos capaces de hacer estas actividades. Entonces, esa censura a uno, eh, a cualquier persona le afectaría, pero en mi caso eso no me hizo desmayar, sino que al contrario decidí aprender mucho más, formarme y encaminarme al éxito, porque eso es lo que debemos de... De perseguir, encontrar ese éxito y no dejarnos hundir a que nos afecte la baja autoestima, a que nos sintamos eh, eh, personas vulneradas hacia la, los demás que nos están atacando. Entonces, eso, e, en ese sentido, considero de que todo va de la mano de lo que hemos hablado, porque nos define como personas al final que la censura nos hace ser fuertes o nos hacen ser débiles, dependiendo de cómo veamos <risa> esto. Gracias, Jesse. Gracias. Bueno, Sabi, nos queda poquito tiempo, ya estamos casi al final. Vamos a dejarle estos dos minutos de reflexión de este tema tan importante, ¿no? De la censura que hablamos en el día de hoy. A ver, Marcelino, te vamos, como vos empezaste, te vamos a dar estos dos minutos para este cierre de oro que vos tanto sabes hacer. Eh, he viajado por más de 45 países investigando cuál es el propósito más común de, de los seres humanos y por ahí fue que inicié por hace 10 años con Argentina, con Guatemala, con eh, eh, Chile, muchos países eh, y después de 45 países Puedo decirles que el propósito de la mayoría, o de todos, es que queremos ser felices. Pero si todos queremos ser felices, porque yo creo que ustedes quieren ser felices y quieren ser exitosos, la pregunta es, ¿por qué no lo logramos? Si tuviera alguno de ustedes eh, para preguntarle, ¿por qué la mayoría no lo logran? La respuesta es, ¿por qué no saben cómo? Eh, y por eso hace rato... Yo decía que aún las cosas negativas se les debe de ver un pensamiento positivo. Ser feliz es una forma de pensar positiva, aún de las cosas negativas que nos suceden, y es un entrenamiento mental. Cuando hablamos de la mente, aquí es donde tenemos que entrar ya a un territorio que es el que nos va a llevar a todo eso. Pero como no sabemos eso, pues entonces la respuesta es, ¿por qué la mayoría no lo logra? Porque no sabe cómo. Y cuando yo comparto este tema, eh, lo puedo compartir y, y, y las personas pueden entender muy fácil. Una vez me decía un señor de 65 años, oye, hoy le entendí a este asunto de vivir. Eh, porque si vamos conociendo esa mente, en esa mente está esa felicidad, en esa mente está ese éxito, en esa mente está esa plenitud. Pero si no sabemos eso, si no conocemos eso, entonces eh, esa mente nos lleva... Para donde quiere pero ya sabemos para dónde nos va a llevar a la gran mayoría nos va a llevar a la pobreza nos va a llevar al dolor nos va a llevar al sufrimiento y entonces nos acostumbramos yo este proyecto lo inicié hace 20 años porque estaba sufriendo y dije, no quiero ser feliz no no no o es sea, exitoso ya soy pero me falta la felicidad y eso ese camino lo llevo desde hace 20 años y le he dedicado mucho tiempo mucho dinero y lo comparto completamente gratis estos son programas que se llevan en las escuelas, tenemos toda una fundación, todo un equipo eh, para compartirlo en, en varios países y yo les recomendaría que nos pusiéramos de acuerdo para llevarlo a su, a su país. Maravilloso. Muy bien. Gracias. Porque todos queremos ser felices, exitosos y vivir plenamente, pero no sabemos cómo. Pregúntenle al que quieran, no sabemos cómo. Y es una forma de pensar positiva, una de las cosas negativas que nos suceden ya es un entrenamiento mental. Tenemos que saber qué es la mente y cómo funciona esa mente, porque eso somos nosotros y no sabemos. Así es de que con eso cierro. Gracias, Marcelina. Bueno, cierre para Jesse, dos minutos, cuéntanos tu cierre de oro para este debate. Así es. En cuanto a la censura, en cuanto a nuestro plan de vida, les eh, les deseo a todas las personas en realidad que puedan establecer objetivos y estrategias para definirse para llegar a ser de éxito y sobre todo tener el ánimo necesario para si se les presenta alguna situación difícil que se puedan levantar porque todos tenemos el derecho a, a desfallecer, a caer, pero no tenemos el derecho a quedarnos ahí, sino que tenemos que seguir adelante luchando por ser mejores, por, por ayudar a los demás, por ser luz para todos y sobre todo si se nos presentan cualquier tipo de censuras y, y vienen a, a invadir nuestras ideologías, pensar, aterrizar y establecernos bien en, nuestra, en nuestro lugar de origen y, y lograrlo mejor más adelante por medio de nuestras decisiones objetivas. Así es que eso sería lo que les diría y, y que sigamos adelante luchando por eso por ser eh, personas felices y de éxito. Maravilloso, muchísimas gracias. Ahora le toca el turno a él, a Max. Últimos dos minutos. Ok, bueno, primero agradecerles a todos, de verdad, sido un gustazo. Y cerrar con lo siguiente. Eh, hablábamos de vulnerabilidad, y en la medida que esta censura la tomemos con vulnerabilidad, de crecimiento, que quiere decir cuando habla de esto de sé que no sé y todo el círculo, eh, pues tener la vulnerabilidad de, de aperturarnos a, a querer conocer cosas que no conocemos, a querer explorar cosas que no conocemos, ir un poco más allá y ser vulnerables. O sea, no ir para ganar, ni ir para, para, para necesariamente estar presentes en una, en una forma que no, no es propia, sino ir a ganar, ir a aprender, siempre tener esa capacidad y la humildad de tener un aprendizaje 360, de aprender de absolutamente todo el mundo, nos va a hacer vulnerables y nos va a dar ese amor propio que nos va a poder llevar por un buen camino. Entonces, de verdad agradecerles a todos, para mí ha sido un gustazo, mil gracias, en serio, y, y se aprende bastante, hay que, tener, hay que tener eso claro, siempre querer aprender más, de verdad. Gracias. Gracias, Paola. Max, muchas gracias. Ahora, nuestro cierre de oro para Sandra. Cuéntanos. Les cuento. Este, mientras hablaba mis compañeros, pensaba que pudiéramos, pudiéramos estar viendo el, esta pandemia como algo eh, grotesco, negativo. Pero pienso que esta pandemia pues, nos ha acercado muchísimo más. Creo que lo habló el señor Marcelino. Y nos ha dado la oportunidad de aprender. De aprender ese 360 que dijo Max. Tenemos la oportunidad de hacer esa introspección, como dijo el señor Marcelino, de conocernos y de hacernos esas preguntas filosóficas para saber quiénes somos o hacia dónde vamos, o por allí también ver ese plan, si no estaba funcionando, pues entonces redirigirlo y poder entonces buscar otros caminos que, que, que estamos a tiempo y hemos tenido esa valiosa oportunidad dentro de esta, de esta pandemia que, que estamos confinados. Así que... Eh, eh, como le decía al principio, pues de, to, de, de algo tal vez malo, pues siempre hay oportunidades y siempre vamos a poder ver el lado positivo. Yo pienso que por allí sería, eh, eh, sería mi consejo para todos los que nos están eh, escuchando. Muchas gracias y muchas gracias a todos los, los, mis compañeros que estuvieron fenomenales y ustedes en, en la radio Mix. Y tú, sabías gracias por la invitación. Qué buen debate el que hemos vivido, ¿cierto, cari Hemos pasado una hora bastante amena. Te pasó muy rápido. Se pasó rápido, sí, realmente con invitados de lujo y con todas estas reflexiones solemos disfrutar, ¿no?, de esta hora y de este debate. Así que agradecerles a todos, espero tenerlos en otra oportunidad, hay muchos de ustedes que me gustaría tenerlos de cara a cara, ¿no?, una entrevista mano a mano, como decimos acá en mi país, para exprimir todo lo que saben que la verdad demostraron saber mucho. Así que muchísimas gracias y ya va a haber otra oportunidad, sabe, de invitarlos para poder disfrutar de ellos. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Finalizamos nuestro programa por el día de hoy. Excelentes resultados. No podíamos esperar menos de tan importantes invitados. A Marcelino, muchísimas gracias por, la eh, por aceptar la invitación. Sandra, gracias también por estar siempre tan atenta. Max, una persona que admiro mucho y con la que he podido conversar. Jessie, también tus comentarios son muy buenos, tus lives también son súper chéveres. Gracias a todos ustedes. Cari, <risa> excelente fórmula de trabajo, muy buena compañera de escenario. Gracias. A todos gracias. ustedes me agradezco muchísimo. Gracias, gracias a vos. Gracias. gracias muchas gracias. Hasta pronto. Y le decimos a todos nuestros oyentes, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y seguramente los vamos a sorprender junto con Sabi. El próximo miércoles, con más debates, con entrevistas poderosas. ¿No es así, Sabi? Así será. Tenemos invitados muy importantes para la próxima semana. Les estaremos avisando con tiempo. Recuerden nuestra mecánica. La primera hora tenemos entrevistas con personas impactantes. La segunda hora es el debate. Y así lo iremos desarrollando todas las semanas. Así es. Abrazo grande para todos. Y nos vemos el próximo miércoles en Mix Internacional.